Tambores de guerra se si oyen en la lejanía del metaverso y que viene pum uno. Os acordáis, bueno, vosotros habéis visto la de. La de Yumanji, ¿no? Cuando sonaban los tambores de la selva <risa> Pues eso Se escuchan, se escuchan que vienen ¿Por qué? Porque PSVR ya está llegando Y porque dicen, dicen, parece Porque cuando ya lo dice uno, lo dice otro Y lo dice el, el tercero del... De que Apple también Se acerca, o sea, que, que la cosa Que viene la bola, que somos como Indiana Jones Con la bola esa detrás corriendo O sea, ¿no? Nos va a pasar por encima Estáis viendo Eso esperamos no está... Sí, sí, estáis viendo que no, que no está Ramón A Ramón le ha pasado una bola por encima también esta semana El hombre está ahí un poco pachuchillo Y se está recuperando Un abrazo desde aquí a Ramón Pero como sabéis que esto es real o virtual, que somos comunidad Que somos muchos los que estamos aquí eh, Está Gaby, al pie del cañón ¿Cómo estás? Eh, pues aquí intentaré suplir el papel de Ramón Controlando que no os paséis de las dos horas y... la, unión, la policía La, unión, la policía virtual. Vale. No, no, y con no. los titulares y con los resúmenes de la semana Y con alguna noticia que ha surgido Pues hoy hoy mismo Que supongo que os habréis enterado Noticia bomba eh, eh, eh, A ver, no lo sé Porque claro, yo tengo aquí 400.000 noticias Pero que bueno. vamos a tocar hoy Y digo, pues como no sé alguna de esas eh, No lo sé Bueno, hacemos una cosa, para no yeah. hacer los spoilers eh, Vamos empezando con los titulares Vamos a trancar y barrancas como podamos Porque claro eh, Ramón lo tenía todo muy así Claro, nosotros como somos de ahora me voy allí Ahora vengo y después se me ha olvidado De dónde venía pues, ¿De dónde venga, y a dónde Vamos, vamos, vamos a... con los titulares no, no, no, no. Vamos con los titulares Efectivamente, venga, vamos a ponernos los titulares Cuanto antes mejor y así eh, vemos lo que se nos va olvidando Titulares de la semana Lo más granado Lo más importante que hemos filtrado De todo lo ocurrido la semana pasada Desde el domingo que hicimos este programa anterior Lo que ha ocurrido, eh Pues en en hardware tenemos pues una encuesta anual, la del GDC 2023, entre las muchas cosas que dicen los 2.800 desarrolladores entrevistados, están pues un poquito menos interesados en programar para la XR que otros años, claro, un poquito, bueno, eh. no es, drama claro. no es dramático, eh. claro, bueno, bueno de esto hablaremos un poquito más adelante. El hype. Y hype, en... eso, eso que a nah, los tambores, nah, porque si no se llegan a oír, nah, bueno de eso hablaremos, todo lo que esté en nah, azul poquito, recordad. Poquito. Lo que esté eso. en azul lo, lo lleva a la reflexión profunda. Lo que no esté en azul, pues es que, a no ser que os apetezca, si alguno de vosotros os apetece, robianos, muy buenas, que estáis ahí todos. Eh, eh, pues, y, eh, hombre, si lo veis en diferido o no, si lo veis en diferido y nos ponéis que queréis hablar de eso, ya lo, vamos, vamos un poco mal. Pero bueno, <risa> para el siguiente. Eh, venga. En noticias de software tenemos que ya ha comenzado el despliegue de la versión 49 para los tres modelos de Quest con muy poquitas novedades, pero bueno, algo interesante puede que haya y quizá lo tengáis ya en vuestras Quest, en mi caso todavía no. Pues, Otra cosa tengo, interesante... Pero, pero ¿Eh? No me sale, pero no, porque, no. ¿por qué hacen eso? Aunque sea, aunque luego lo vamos a hablar, pero la primera pregunta, porque ya que estamos aquí, esto es como, como la, esta del defensor del pueblo. ¿Pero por qué me mandáis la 49 y no sale lo que tiene que tener la 49? ¿Por qué me mandáis la 47 y me lo pongo y dice la 47 tiene esto? Y yo no lo tengo. Pero hay un número que pone 47. Que vacile? Estamos en la época de... ¿y qué, o sea, ¿Y qué ha pasado con la 48? Que se la han comido. ¿Ah? Misterios de sí. Meta. Bueno, Otros sí. misterios es por qué en el metaverso el los avatares no tienen piernas y no solo Meta trabaja en avatares con piernas, sino que también Rec Room ha anunciado que eh, ha... Tiene un pequeño equipo de eh, desarrolladores trabajando en poner piernas, cuerpo completo, a las alubias, a las judías, a los avatares de Rec Room. ¿Eh? Pero mira para largo, ¿eh? No lo esperéis ni, ni para este año ni, ni a lo mejor para el que viene. Pues mira, estas son las... Esto, esto es esas son las piernas. Claro, ¿cómo vas a poner piernas si allí todo el mundo que entra mide más o menos metro 10? Porque como no superan los 14, los 12 años, los 10 años, claro, si les pones piernas van a parecer que estoy con Willow. Joder, ¿Sabes? Ahí Somos... no, no se verán. Sí. Bueno, de, hecho, de hecho, no solo piernas, también, también, también brazos, ¿eh? porque realmente los avatares actuales de rec Room no tienen más que unos muñoncitos, o sea, unas manitas sin, sin brazos. Que puede cerrar el puño o abrirlo y ya. No tiene nada más. A veces cuando coges una pistola sale como un, un protoíndice. Bueno, pues... Ué, pues no es... tiene mala pinta. A mí me hacen, me hacen gracia los, los avatares de Rack Room porque no pretenden ser realistas ni, ni parecidos a la película de Pixar. O sea, son otro estilo y eso está bien. Aunque ahí ya el pelo ese que le han puesto y tal ya empieza a, a ser muy... No sé, no... A perder el espíritu original de Q3 Que es, es lo que, es que es le da que Es va. como los MIS, yo soy defensor de los MIS todavía Porque los MIS, con muy poco Puedes hacer mucho ah, los, MIS de, de vale. Nintendo, los MIS de Nintendo de Nintendo vale Los MIS de Nintendo Bueno, pues aquí, le, aquí les veis Con su chándal y con su pose Y con su tal Bien, bien A ver, Rec Room, contra todo pronóstico Sigue ahí o sea, cerrarán uh -huh. al al cerrarán Spatial, cerrarán se irá a la mierda, descentrarán, tal, y quedará ahí esta gente, ¿eh? O sea, el Red Room, no sé. Es, es como, que está guay. Yo, es como gorila lo, o sea, nunca sabe Yo no entro, no entro casi nunca en Red Room y este fin de semana he, he, he intentado o he entrado tres veces para otra noticia que veremos después de conciertos en realidad virtual y, bueno me he llevado por una parte una grata sorpresa y por otra parte pues otra decepción de las del metaverso pero bueno, eso para más adelante ah, yo entré también hace poco y me parece que ha mejorado y va mejorando O sea, yo creo que le han metido un porronazo de minijuegos distintos y cosas y ahora mismo es divertido entrar en este metaverso porque tiene cosas que hacer y, y juegos a los que jugar y... Es bastante chulo el sistema para encontrar amigos, para hacer amigos, no sé, me gusta mucho. Tú lo has dicho, Me cosa, gusta eh, bastante. Cosa. El ser humano hace cosas, además de respirar, claro, además de cagarse es. en todos los demás cuando entras en un foro, chat o lo de tal, también haces otras cosas, como ver este programa, uh -huh. por ejemplo. Um, o como jugar a Among Us VR, que es la siguiente el siguiente uh -huh. titular. Sí, señor. Que tenemos la maravillosa noticia de que en apenas dos meses ha superado el millón de copias vendidas Bravo, Un bravo, millón bravo. de personas ha comprado a Monjas VR que está por ahí por 9,99 ¿Eh? Muy bien, un millón de personas, ¿por cuanto has dicho? 9,99 Eso es una lana, eso es una pasta, eso está muy bien que la ganen eh... Más lo que se haya po podido gastar la gente En comprando sombreritos y complementos Que también hay por ahí ¿Qué? en DLC Yo eso ya no lo pillo Pero vale es porque Eso tengo yo una no... no Yo igual eh, A mí me, me gusta jugar al juego y, y me parece divertido jugar con amigos y Pero eh, comprar accesorios Y todo eso no sé pues díselos okay. a los de Gorilataz Que viven de vender sombreritos para monos eh, Ahí está, ahí está Nunca, nunca, nunca Eso, eso seguramente si tú te vas a, a hacer un Yo qué sé, 30 años Y se lo explicas a alguien Que va a haber una economía sumergida De comprarle un gorrito virtual A un muñeco que no existe Te dice, os habéis ido al carajo ya Como sociedad y como tal Pues no, pues no Y encima no va bien Bueno, algunos más que otros a los de Monarch le va perfecto y a los de Gorilla Attack, pues ni que te voy a contar ¿no? 23 millones de personas mm. ¡Bien! bien qué, barbaridad. Oye, guay, guay, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero que haya muchas barbaridades para que así la gente... Sí, se sí, ¿no? o sí sea, Es lo que siempre hemos dicho ¿Qué más tenemos aquí en la, en, la, en la lista? Pues, pues en... Aquí. En titulares de, de juegos tenemos que se presentó el tráiler del mod VR del episodio 1 de Half-Life 2. Que decir, esto es un traba trabalenguas, pero ya sabéis que Half-Life 2 se lanzó al mercado en tres partes: el, digamos, el juego base y luego dos episodios. Del primero ya teníamos el mod VR el año pasado y este año saldrá el, el del episodio 1, el mod VR. Que está muy guay. Deseando que salga. ¿Mm? Con el beneplácito de Val saldrá también como juego independiente, será gratis si ya tienes el juego pues, original Y llevará todos los complementos, todas las mejoras que han ido metiéndole al, al mod de Half-Life eh, estos meses Que sigue en, el, en, en, en, digamos en, en fase beta y lo siguen mejorando todos los días, todos los meses A mí el tráiler me pareció la hostia, o sea, es... Muy chulo, parece que, que, que cuentan ahí con, con buen presupuesto, en realidad, y eso que es un mod, es flipante, ¿no? Porque la verdad es que están bastante bien, bastante chulos, o sea, incita a jugar en VR. Joder, ¿qué? ¿Otra, vez? otra vez. Otra sí? vez. No pasa otra nada, vez. este juego se juega todas las veces que hay no, sabemos, no sabemos, no sabemos cuándo llegará, pero bueno, este en principio, este primer trimestre, ¿eh? o sea, a enero ya seguro que no, febrero o marzo. Y por la patilla. Y por la patilla. Y por la patilla. Pues uno, no. No, uno que no llegará es eh, un juego que estaba previsto para PlayStation VR 2, ¿eh? uh -huh. de estudio español, Noc Noctis salió de PlayStation Tales, que se llamaba Do Not Open, que ya salió para PlayStation 5 y va a tener soporte para PlayStation VR 1, eso se anuló. Soporte para VR 2, eso se anuló. El estudio no va a entrar en detalles de por qué, pero no nos vamos a quedar sin juego. Vamos a tener otro ambientado en ese mismo universo de terror que se llama, se va a llamar OVR Dark para PlayStation VR 2. Pero Do Not Open ese ya no saldrá. Vaya. Han cambiado uno por, uno por otro. Misterios de la producción de videojuegos en España. No, eh, ¿eh? Habrá que hablar con ellos para que no. Bueno, si la no quieren tal, y si no Bueno, porque... habrá, que entre... vale. habrá que entrevistarles aquí algún día, por ejemplo, cuando vaya a salir. ¿eh? Pues, lo, pues lo típico, que otro juego... arriba, haces el juego y cuando vas a sacarlo dices, bah, pues no me apetece. Total, hemos tirado los últimos cuatro años del <risa> juego, no lo podemos permitir. <risa> vamos a hacerlo, vamos a pivotar y hacer otro. Es lo que eh, bueno, como veis cada, cada vez tendremos más noticias De Playstation VR 2 porque faltan 25 días Para que salga el visor Y va a salir pues, repleto, repleto de juegos de lanzamientos Otro, de ello, otro juego de lanzamiento Será Townsman VR eh, Que saldrá en digital Y también en físico Esto no lo tengo en los titulares Pero también os digo que Drums eh, Rock El juego también español de tocar la batería Ese también va a ser juego de lanzamiento De Playstation VR 2 Es decir, lo tendremos el día 22 de, de febrero en cambio, para que habrá que esperar hasta marzo, es una propuesta pues bastante curiosa que se llama Not for Broadcast VR, uh -huh. en la que eres un regidor editor de, de televisión y de se va a salir para de, PC y para puestos. Como, mí, mismo, como <ríe> ahora mismo, sí. Oscar, ese me toca. Me sí, sí. Ese. Not for ese, Broadcast, ese, ese. toca el botón ese, que ese. no debes y se va la puñeta sí. absolutamente. Ese, ese. Todo. Mm -hmm. Luego, pero lo mejor de esto es que le puedes echar la culpa a la técnica. Tú cada vez que hagas algo y no funcione, aunque sea culpa tuya, dices, se me ha quedado colgado. Es, son pequeños trucos que hacemos nosotros. Porque luego el periodista siempre que dice, el periodista, por problemas técnicos. No, hijo, no. por problema, Ni hija, no. Por problemas técnicos, no. Que la has cagado tú. No me digas que por problemas técnicos. Pero como es tan fácil echarle la culpa a la técnica, a todos. Nos lo tragamos todo Para eso estamos aquí. Bueno, de momento estamos, estamos emitiendo que eso es algo... El sonido está sincronizado, que eso es algo. Y se nos oye los tres, ¿qué más queréis? ¿Qué más queremos? Ya ves. Que compren visores, anda. Bueno, vale. Y estamos en el 2023 y todavía cuesta hacer funcionar esto, ¿eh? Esto, cuando la IA, cuando la IA será... Se, yo me levantaré por la mañana y dirá, le diré, IA, hazme un guión para el programa de esta noche. Y a las 9 menos 5 le diré, IA, que empiece el programa y lo presentas. Avísame cuando falten cinco minutos para terminar. ¿Tienes tienes la IA esa que nos pusiste el otro día que nos sorprendió mucho? ¡Oh! No, espérate, espérate, es verdad que no lo he puesto. Es que me da, me da. Oh, joder, me da esta grima, espérate, Es ¿no? bastante grimoso, sí. A ver, espérate, espérate. Porque, claro, tengo que. Ah, espérate. Voy a hacer una cosa. ¿Lo pongo? O de, o de, Ding, déjame lo, que lo, termine lo, el último eh, verdad, que termine el último titular eh, luego verdad. ya hacemos experimentos el último titular es nada más y nada menos que The Walking ah, Dead Science and Sinners cumplió ya tres añitos y lo celebró pues con buenas noticias pues con las fechas ya de lanzamiento de, de la primera y la segunda parte en Playstation VR 2 diciendo que será gratuito en Playstation VR 2 si ya tenías el, el primero, con las fechas también de lanzamiento para PC, que no va a ser en febrero como estaba previsto, sino para marzo y bueno, con más cositas que tenéis ahí en la web, la noticia con, completa, pues de uno de los mejores juegos de la VR, cuya segunda parte pues salió para, para Quest 2 el año pasado y la estamos esperando pues para PC y para PlayStation VR 2 y la espera se acaba en marzo. Muy bien, muy bien, no me he ido. ¿eh? Y con esto los titulares así generales eh, los podemos dar casi por acabados, así que... Si quieres hacer experimentos con IAS, yo ya mmm, no, me dejo. No, no, no, no, no. Espérate, espérate. no digas cuándo está funcionando. A ver, a ver si la gente lo nota. Y si, y si, no, y si no, pues te suelto la, no, la noticia que ha surgido hoy, ¿eh? <risa> que es que MetaQuest Pro en Estados Unidos, de manera, al parecer, provisional y también en Inglaterra, ya no cuesta 1.500 dólares, sino que lo han bajado a 1.100 dólares. 400 dólares de descuento. No Hombre. se sabe si esto va a llegar también al resto de Europa en euros, porque pero, si vas eh, a, la, a la página web sigue costando aquí 1.800 pavos, pero en Estados Unidos y en Inglaterra, pues se ahorran ahora mismo una pasta el que se las quiere comprar y el que se las compró hace dos meses o 15 días, pues tiene que estar tirándose de los pelos si es que tiene. El anagiri, lo que llaman los japoneses anagiri, que coges un cuchillo, te das a la cocina y te lo potras ahí contra, contra, eso, y además hace daño. O sea, subes y bajas, subes y bajas, porque has perdido un dinero. No. Lo que pasa, lo que pasa es que, eh, como bien nos dice nuestro amigo Pedro, que ha estado por aquí muchas veces, dice, oye, que parece que es temporal, cuidado que parece que es temporal. ¿Vale? Mm. Y entonces dicen, en eh, teoría, eh, que es limitado. Yo creo que porque algunos se ha en teoría En teoría, una o dos semanas. Pero es un poco, bueno, no se sabe si como incentivo para animar las compras. Sí, porque casualmente en febrero es cuando sale HTC Vive XR Elite, que casualmente cuesta 1.100 dólares, es decir, han igualado Casual, su precio. Casualidad. Casualidad. Si es que llega carnaval, si es que hay fiesta en Meta, pues no se sabe por qué, ni si va a llegar a, al resto de regiones, pero de momento en en Estados Unidos e Inglaterra, pues hay una buena rebaja. ¿eh? Uh -huh. Vale, bien, bien. Oye, que no me he ido, ¿eh? que estoy intentando hacer esto, pero... pero ah, pa, pa, pa, pa variar, eh, te, hemos, te hemos visto ahí oscuro, veo que seguimos emitiendo, y digo, pues bueno, seguiremos, eh, seguiré hablando. Cosa, es lo que tiene, que, que, que, que tocas algo y hace catapum. catapum. Ah, pues con, esa, con, esta, con, es, con esta noticia de Quest Pro nos hemos amanecido hoy, hoy domingo y la verdad es que era de estos de que te, me voy a quitar las legañas a ver si es cierto esto que estoy leyendo en Twitter... También había un Robiano que lo ha puesto ya enseguida en la página, en la, en, en la web. Claro. Y, y sí, sí, no hay... Eh. Bueno, pues dice que, es. que puede venir, que no puede venir, que el precio se va a quedar. Lo que está claro es que toda bajada a la gente le hace tilín. O sea, toda, toda bajada seguro que lleva asociada compra de visor. Eso seguro. Cuanto mm. más bajes, la gente más los compra. No quiere decir que cuanto más bajes, la gente más lo use. O sea, la gente más lo compra y lo mete en un cajón. Que eso es lo que suele pasar. Pero, pero, pero, eh, Comprarse eh, una Squash Pro para dejarla en un cajón tendría delito. ¿eh? <risa> que a me ver, la que manden nos, a mí. Sí que que nosotros tres seamos... O se, por lo se menos sea, los mandos. Medio homeless no quiere decir que haya por ahí gente con pasta que le salga por las orejas que diga, me voy a comprar esto. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo mi teléfono de 1.700 euros? ¿Por qué tengo mi reloj de 2.000 pavos o 3.000 euros? ¿Por qué tengo mi coche? tengo Y me compro las quest. Y te las pones y dices ah, pues eso no es lo que yo creía. Y se las pones al perro. Pues pues a, yo soy de una empresa que los estamos empezando a usar en, para cosas de, de 3D y de forma en serio, ¿eh? O sea, no, no en plan de, de como de prueba y que lo van a dejar ahí, sino que lo están integrando de verdad en el ver. proceso. Mm -hmm. bueno, Así que, pues mira, una de las cosas pues que podrían mola. intentar integrar son la, eh, cu cuando NVIDIA saca algo, NVIDIA dice lo voy a hacer un estándar y encima lo voy a echar una mano en todo, ¿no? Igual que dice el broadcast, el broadcast que es un cacharro que si tienes una RTX le das al botón y empieza a hacer maravillas, empieza a filtrar el sonido. Yo estoy en la habitación y de repente me, se pone alguien aquí a darle martillazos, de esas cosas random, porque, porque quién no tiene al lado a alguien dando martillazos a un pedazo de metal. Bueno, pues si pasa eso en algún momento eh, te lo filtra y eres tú solo hablando. O sea, es como Claro, si sí, dentro de poco ya no hace falta ni hablar porque va a hablar eso, <risa> ahora ¿qué pasa? le voy a dar un botón a mí me da una grima que te mueres y a mi mujer le da mogollón de miedo pero yo le voy a dar a mí, da miedillo sí ah, dale, dale dale dale. pues ya le he dado ya está. Vos, vosotros estáis viendo ahora mismo que estamos mirando a la cámara, yo estoy mirando a la cámara ¿verdad? pues no estoy mirando sí, yo no estoy mirando a la cámara. Esos ojos no son los míos. Esos ojos son unos que se ha inventado la IA, que es muy puñetera, que nos conoce y dice eso. ¿Vale? Entonces... ¿Te puedes poner en grande? Claro, me pongo... Eh, es que va a dar miedo. Si me pongo grande, me va a dar miedo. Vamos a ver. Lo que queremos. Os estoy mirando ahora mismo a los ojos... Y ahora mismo estoy mirando a otro lado. Entonces, eh, si yo empiezo a cerrar los ojos, veis que no se cierran nunca. Porque la IA no sabe qué hacer con eso. Entonces, parece una cosa: he cerrado, un, he guiñado el ojo derecho y parece que se me está cayendo la cara. ¿Habéis visto Men in Black cuando le dice, cariño, se te está escurriendo la cara? Pues esto es como que te está dando un ictus en directo y te está yendo ahí a, a, a, a, al inframundo es eh, sí, ahora... eres la, la, cucar la cucaracha de Menin Black no, a claro, a es eso es eso Tengo una... mira, mira. entonces eh, ahora lo quito ¿Ves? lo quito <risa> lo pongo quita, lo quito, quita porque ya hay, pongo. hay algún roviano que, que, que piensa que le estás haciendo ojitos y se está emocionando que sí, que se que está sí. ahí... sabéis esto lo que mola Ca -ca esto lo que mola para esos canales de YouTube donde la gente tiene que leer todo lo que dice porque claro va, que, como, ya, pues, va, tras... tiene que durar cinco minutos la noticia o, o bueno la noticia <risa> el vídeo tiene que durar cinco minutos y tienen que leerlo <risa> por la retentiva pues claro puedes ponerte a, a mirar eh, me está dando hasta mal rollo a mí mismo o sea estoy viendo como no soy yo me está dando mal rollo <risa> Que lo, que lo quito, lo quito, lo quito, pero para que veáis hasta dónde hemos llegado, ¿eh, novia? ¿No? Hasta dónde estamos llegando. No hace falta ni mirar a la cámara, ya no tienes que tener el teleprompter. Ya puedes tener el teleprompter en cualquier otro lado. El teleprompter es eso que suben la, la, las letras y tú las vas leyendo. Entonces, entonces, sí, sí. Eso, eso que los presentadores de informativos o el rey en el discurso de nochebuena ¿Eh? Eh, utiliza y todavía hay gente que cree que se que, que lo tienen todo en la memoria y, eso es. y que no lo ¿Es todo mentira sí, bueno la tele es todo mentira salvo en este programa este programa lo que es mentira es la R porque eso no existe pero todo lo demás y la, claro y el display por el, lo, el resto sí que existe no pero es verdad que, que el teleprompter pues está lo que hace la tecnología es eso es dar Dar uso, dar te, te propone usos y como somos el ser humano tiene eso que es es como un caramelo lo que me des lo voy a usar ya veréis todo como pasado mañana todos los youtubers os van a estar fijando o sea mirando fijamente el alma con, un, con ey, pero con los mismos ojos todos claro como Julio ahora mismo o sea con lo mismo me voy a quitar me voy a quitar de esto porque me está dando hasta hasta chungo eh, a ver eh, estábamos aquí venga, vamos tira tira sí Vamos con las, con las más noticias, ya no son titulares, pues bueno, los restos, que no son poca cosa, porque por ejemplo, el reggaetón llega al metaverso, J Balvin, pues que es el artista latino que más eh, discos ha vendido a nivel mundial, no solo en el mercado latino, sino también en el anglosajón va a hacer un concierto en Horizon Worlds el 17 de febrero, y parece que se está poniendo de moda los conciertos virtuales, porque este fin de semana, Rec Room, eh, pues eh, inauguró una, un, un nuevo evento sí. que... Cada cuarto, vi cada, cada cuarto viernes de cada mes de este año va a sí. hacer un concierto virtual. ¿eh? El primero fue con un artista canadiense que yo no tengo el gusto de conocer, Jesse, y que tampoco he conocido porque he intentado entrar siete veces y todo el rato habitación llena, habitación llena, habitación llena. Es decir, ha ser un éxito porque no he conseguido verlo. ¿eh? Está petado el concierto. Está petado, no había entradas. Eh, el, el, el tema de los conciertos... Eh, a ver, es, es, es entrar en los melones Claro, como no está como no está Ramón Ramón diría, no, no entres ahí ya, claro, Pero bien. como no está Ramón, entramos eh, no, miramos, En, en, en, en el este meloncillo, Ramón me dio permiso para entrar Porque yo me vi el concierto de Calvin Harris En Pitcom, vale. me he visto los de VR Room vale. Y quería ver este de De eh, Red Room Pregunta, ¿los conciertos en VR tienen que ser Conciertos iguales a los de la realidad? Porque entonces puedes hacer uno todos los días Pero si tienes que hacer un concierto En, en, en el metaverso con ballenas saliéndote de, de los orificios y, y dando tirabuzones ahí con mil luces, entonces eso tiene una preproducción y una postproducción horrorosa, ¿no? Entonces no creo que puede tiempo a hacer un concierto a la semana. Salvo que sea poner unos platos, hacer un avatar y empezar a mover las manos, pues como igual que el Envidia broscas con los ojos, a otro con la mano, y que parezca que haces pipipiri. Entonces sí, ¿no? Estaría bastante guay... Sobre todo si empieza a popularizarse Y hacerse barato Y puede acceder a ello grupos Que, que estén empezando O lo que sea Y que eh, de otra forma No, no podrían llegar a, a, a cierto público uh -huh. Estaría muy guay, la uh -huh. verdad vale. Igual que cuando vas a un bar Y hay un grupo tocando Pues eh, te metes Bueno Quizá nos estamos adelantando un poco Quizá primero tienen que tienen que atraer a la gente con nombres conocidos para que se aficionen los Eso usuarios a entrar a, a conciertos a, en realidad virtual, al metaverso o en plataformas sociales. Y cuando ya haya pues digamos una industria de conciertos metaversales, pues entonces surgirán los conciertos de grupos indies en pequeños garitos virtuales. Y obras yo los que los que, los que he estado viendo, me ha gustado bastante la experiencia, ¿eh? la de, de Calvin Harris en pico estuvo bastante bien, sin ser espectacular El, los que sacaron con tres artistas franceses en VR Room, también fueron bastante, bastante interesantes en mi, en mi, en mi, para mi criterio Singulife, que es una plataforma española que oficialmente sí. todavía no se ha lanzado en principio este año, pero que sí que están en beta si yo lo he podido probar y un abrazo porque son compañeros es... y amigos, o sea que les va a ir... Y, y, y lo que han hecho es realmente llamativo porque integran a, como hologramas o de, los actor, de los actores, no, de los cantantes, de los artistas reales en un escenario virtual y este de Red Room de este fin de semana no lo he podido ver pero he visto vídeos y quizás sea el que menos me ha gustado porque es que ver un cantante... Convertido en una judía de esas, de un avatar de Red Room, son muy, que son muy simples. Por un coquitillo. lado, le quita un poco magia. Y el y, y lo que has comentado, Red Room está lleno de gente pues muy joven, y entonces estaban en el concierto saltando, cantando, te hablaban, se acercaban. Te... Era un poco, oye, que yo venía aquí a escuchar música. Eh, es que ese es el problema, y ese es el problema. Mirar, eh, ¿os imagináis un concierto en una sala virtual y tú estás ahí no, en pero... Red Room? Pasa en el mundo real, ¿eh? que estás, Quieres tú ver el conciertos y la gente está haciéndose el selfie y hablando y bebiendo la cerveza Oye. y empujándote. Y... Desde, yo, desde los 14 hasta los 20 años, eh, yo he tocado en un grupo y tengo ahí la guitarra, he tocado en un grupo de y, y, tocábamos en los bares, y tocábamos en los bares. Y recuerdo una noche estar tocando en un bar de Malasaña en Madrid y estar ahí dándole después de... de joder, y, y, y la gente a su bola. Y la gente hablando entre ellos. Y yo miré a la derecha y, y al lado mío, o sea, abajo, se estaban se estaban pegando el lotazo, dos, ¿sabes? Como, como irnos a un hotel, desgraciados, que, que estamos trabajando, que teoría somos profesionales tocando. Pues paramos la canción. Paramos la canción a decir ¿vosotros a qué habéis venido? A ver, que el sexo está bien, que emborracharos está bien, pero para eso no hace falta que estemos aquí arriba, que para eso subís vosotros y yo me bajo abajo a pegarme el lotazo con que no me a mi mujer a pegarme el tazo con quien sea y a pegarme unos pelotazos también de lo que os estéis tomando pues eso esto pasará en la vr tú estarás jugando a algo llegar a un grupo empezar a tocarte acercarás y dirás os podéis callar es que estamos intentando jugar no. ¿Por qué? bueno hay opciones hay opciones no de, de cerrar la burbuja de, de, de no escuchar a los demás hay opciones pero bueno y es... yo lo que tengo curiosidad es por el concierto ese de J Balvin no porque me interese mucho el género este del trap moderno, reggaetón o mezcla de géneros de fusión que hacen, sino porque lo anuncian como un vídeo en 180 grados. Entonces, como sea un cutre vídeo 180 grados de esos que ya hemos visto en Horizon World, por favor que se lo ahorren. Si es un vídeo en 180 grados en VR, pues por ejemplo como los del escalador de, de, de Soloist o otros que han hecho, los de la Estación, estación Espacial Internacional, sí. Okay. Pero un vídeo 180 grados plano, no me lo vendas eso en, como VR, aunque me lo mm. metas dentro de Horizon Works. Entonces, tengo curiosidad por, por saber cómo será el de J. Balvin. Por desgracia, lo veré, pero a lo okay. mejor con el audio... Al mínimo. <risa> Escuchando mientras, yo que sé, eh, o Iron Maiden ¿sabes? o algo así. <risa> Puedes hacer eso. Dice, ¿para cuándo la hora virtual en Red Room? Que no, que yo no vuelvo a entrar en Red Room. La última vez que entramos en Red Room, yo estaba hablando y me tirasteis un coche teledirigido a la cabeza. Esas cosas no pueden, <risa> no esas cosas marcan, esas cosas crean, crean un, un trauma. Entonces, claro, luego si vas a empezar a hablar. ¿Por qué no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues, claro, sí, pues, quitar el suelo. Quitar el suelo. El primero que tal, suelo. Y todos a la mierda. Y entonces la dura virtual dura cinco minutos. Entonces, algo. algo Bueno, algo haremos. Más adelante algo. Ya les prometemos que algo haremos. Algo tenemos que hacer. A mí me, así. me parece flipante que puedas quitar el suelo para echar a la gente a su puta casa. <risa> <risa> la verdad es la hostia. Eso es como lo. Bueno, en los bares encienden las luces. En o virtual desaparece el suelo. Y te vas al infinito. <risa> Sí señor. sí, señor. Bueno, ahora, ahora que no está. Bueno, tenemos que buscar. Yo, ¿Creéis que VR Chatbar llegará a PlayStation VR 2? Que ahora que tiene potencia y, y, y maneras... Y, y, y, y, y Red Room son dos eh, aplicaciones, no, no. dos plataformas sociales que no se han anunciado. Y la pregunta es ¿Cumplen las normas de PSVR o, ten, no. o estarán separados del resto de, de plataformas y so, solo tendrán red entre los propios usuarios de PlayStation bueno, con sus propias normas y con su API de seguridad y de reportes de usuarios y todas estas cosas? No lo sé. La es la que tiene que no, pinta de que... A mí me gustaría que entrara por tener una comunidad, o sea, por tener un programa donde coincidamos todos los que tenemos visor de visores, cada uno de su padre y de su madre. Eso sería bueno, y no tener que ir siempre al mismo sitio, pues yo estoy de Red Room, también ya está aquí. Entonces, eh, bueno, yo ojalá, ojalá Rec, ponemos ahí. Pues, sí, ojalá. Red Room que sigue en beta, ¿eh? Desde Room, el 2016. <risa> Red Room que sigue en beta, pero como la U... Bueno, no son sinceros. Y, <risa> es sí. verdad, no sabemos lo que estamos haciendo. Y... Y, y, y por terminar, uno que no está en beta y que, y que ya no estará, pues es ese último, bueno, titular, que es que Alt Space VR pues cerrará el 10 de marzo. Este cumplía este año 10 añitos como real o virtual, que real o virtual no cerrará, pero Alt Space VR, este metaverso de Microsoft, pues es otro de los damnificados de la purga que han hecho con los despidos en Mixed Reality. Sí, señor. Bueno, esto ya lo hablamos en el programa anterior. Alt Space VR. Hey, no, no, no, no. So far, so good. Que te vaya muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Hay una... hay una, eh, Pues lo tenía... Eh, lo tenía, tenía. A ver, ¿dónde? Yo tenía una movida por aquí que había buscado y que decía la gente... Que claro, pues esto no lo voy a encontrar ahora, ni de broma. Que decía la gente que, que podías llevártelo a otro sitio. Yo creo que lo tengo aquí. Ah, lo tengo sí, en mis sí, titulares. Y, lo tengo en mis titulares. Mira, aquí. Si has, crea, si has creado un mundo para eso, ¿eh? si has creado un mundo para el, en Altspace VR, te lo puedes descargar y. Y, y, y entonces, Spatial. Y que no se pierdan. Spatial.io, que son esos, esos sitios eh, que han nacido a la sombra de las otras. Eh, bueno, que están intentando hacerse un hueco a codazos ahí en el mundo social virtual. Están diciendo, eh, gente de Altspace VR, si, si te has hecho un mundo estupendo. Y no puedes utilizarlo ya porque ya no hay nada. Eh, nosotros te vendemos la parcela. Gratis. O sea, vente para nosotros. Y entonces han hecho un tutorial de cómo convertir al a, a Spatial, en un real. O sea, en Unity. Y te dicen, tráetelo todos para acá. En teoría, tiene un rollito. Tiene un rollito guay. O sea, un rollito. Bueno, eh, no, no parece. Es, es más sansar que otra cosa, ¿no? Porque son. Sí. Son. No sé. Eh, sí. O sea. Tiene pintón, tiene pintón. Parece que cabe mucha gente, pues tipo VR-Chat. El problema está en que esto está sacado de ahora mismo. Esto está sacado de hace 10 minutos. Hace 10 minutos había la friolera de pues una persona en la sala. Esto es lo más. O sea, he puesto lo más visitado ahora mismo. Sí. Si lo sumas, creo que hay cuatro en total. <risa> tenemos un problema. <risa> tenemos un grave problema de asistencia. Esto, eh, Leche, crea GPT y crea ahí muñecos a mansalva que hablen entre ellos. ¿Y, y, y, y, cuántos, y cuántos eventos se han anunciado para el Space, por ejemplo, que llamen la atención? Ah, venga, hay un concierto en Al Space, hay una reunión. Al Space estaba ahí, se utilizaba como herramienta profesional para reuniones o para dar, pero no ha tenido nada de promoción. La compró Microsoft cuando se estaba hundido y iba a cerrar, lo salvó. Sí pero lo sí. salvo realmente para, para no saber muy bien qué hacer con él. Para nada, pues para nada. Pues, eh, bueno, pues sí, como se compran algunas cosas que dices, esto mejor que hacerlo yo mismo, compro algo que ya está hecho, y total, si me va mal, he perdido solo un cuarto del dinero que me habría gastado si luego llego a haber hecho entero. Eso sí. No, algo así, yo sea, creo mm. que van por ahí los tiros. Pero a saber, porque en esas grandes empresas, seguramente alguno de ellos no sabía ni que Space era suyo. Pues claro, habrá gente por ahí que vaya a la oficina y no sepa nada de lo que está haciendo el de al lado Que también es lo más normal El titular, los titulares, los titulares, ¿qué más teníamos de titulares? Poco ya, ¿no? Ya está aquí No, no, que yo sepa nada más Vale Que yo sepa nada más Nada más, nada más Pues ahora eh, os cuento algunas cosillas, ya sabéis, paralelas estos son los titulares alternativos que no son titulares, pero que también son o pueden ser interesantes. 106 universidades, instituciones de todo el mundo se han unido para poder dar unos cursos de realidad virtual con meta y con una gente que se llama body swaps. Que no es que tengan bien el cuerpo, porque claro, yo he leído body swaps y digo, a ver, ahora qué vas a hacer. Digo, esto es como los Erasmus, pero en virtual, entonces no mola nada. Porque si el Erasmus no te puedes emborrachar allí al país donde vas y va a ser Erasmus virtual, no te vas a emborrachar aquí todo en tu casa porque no se, eso no se come, eso no... no lo... Bueno, sí se puede hacer también, pero... Ya, pero están tus padres... <risa> pero no está, no, claro. no, sí, no, no molotan. Claro, o sea, eso de darle a la botella con unas gafas puestas... Eh, bueno, que no, que no al final, es, es una cosa parecida, pero no es igual, o sea, no creo que se beba. Eh, todas estas universidades, toda esta gente, todos estos que están aquí, por cierto, no hay ninguna española. Mañana, mañana, por cierto, mañana damos una charla en la Universidad aquí de Madrid, en la Complutense, vamos a dar una charla sobre VR... Y le voy a preguntar a los de la APUCULEC cómo no estáis aquí. Porque aquí hay 106, joder, malo será. Malo será que... que, que pues vale, 106, no sé, pues no, no hay ninguna española. Todos estos se ha puesto de acuerdo en dar unas charlas. Eh, hay muchos de Irlanda, de UK, de Canadá, de Estados Unidos. Poco latino, la verdad es que no contamos un pimiento, no, no es que no estamos en ningún lado. Robianos más allá del charco, dar un paso adelante. Que necesitamos que se nos oiga a todos bueno eh, pues eso que esta gente de body swaps quiere que hagamos cursos el problema está en que me está mirando los cursos y cómo os lo digo que a lo mejor no son los cursos que yo haría porque ahí, los cursos venía a decir sabes mejorar el servicio a los a los que son o a sea, los clientes difíciles o hacer una situación Mala, pues mejor. Esos, esos clientes tienen una pinta de que te van a sacar la navaja y te van a pedir la cartera. Madre, o sea, qué mal rollo. De la, el de la estación de tren da un mal rollo sobre todo. La mayoría, la mayoría de los cursos que, que dan son contra eso. Cómo, cómo, cómo eh, comportarte ante un momento de tensión con un cliente. Hmm. Y yo pensaba que iban a ser otro tipo de cursos, como aprende filosofía, aprende matemáticas, aprende física, aprende. Estos cursos. Bueno, pues, sí, especialmente aprende física visualizando las fórmulas, claro, visualizando claro, esto, el movimiento. Estos cursos siempre quedan muy bien de cara de a. Cara pero pero oh, útiles, útiles, pues le son a un perfil muy, muy, muy, muy, muy, muy muy determinado. Bueno, a mí el otro día en el trabajo nos ofrecían un curso que es Cómo dar malas noticias. Digo, la hostia. Digo, no, ¿me queréis decir algo? ¿Esto va con segundas? ¿No? Bueno, ¿y por qué? eso sería nosotros, cómo no? recibir malas noticias. Eh, eso es Claro, claro. Bueno, pues en cualquier caso, estos son, <risa> estos son los cursos que dar. Otra noticia que me ha parecido curiosa, y aunque dentro de la vergüencilla ajena que me suelen dar estas cosas, esto sí que tiene un poco de más de fundamento, es que Oreo. Oreo, esas cosas que, que son veneno, oh, pero es que sí. están buenas de la que te, no puedes parar, te comes No, no están buenas, me niego. No, ¿Ah, no, no entiendo A, la, a no, mí no, sí me, me gustan. gustan, pero no me gustan. No me gustan. Son, te no son te maletas, pudren por dentro a lo mejor, pero ricas están. <risa> <risa> Vamos a ver, me da igual que sean Oreo o sea marca blanca. ¿eh? Que no, que a mí la marca me da igual. Pero si haces una galleta, haces una plasta blanca en medio y la juntas con otra galleta, eso es de un genio. O sea, ríete tú, ríete tú del que descubrió la, el, el, yo qué sé, la resistencia o, el, o el, el, el, el triodo, o el, ¿sabes? O sea, esto es una leche. Bueno, esta gente ha hecho el Oreoverse, sí. el Oreoverse. Entonces, en el Oreo verse puedes entrar o por teléfono o por eh, las gafas, y las gafas en Horizon. O sea, como vi la noticia va de, de, de, de, cada vez se vuelve más extraña. Pero esto quiere decir que las marcas están empezando a tener tracción, que llaman en, la, en, la, en los mundos estos de la, del dinero. La tracción quiere decir que estaban, están atrayendo a gente y la gente está empezando a confiar en ellos. O sea, Oreo ha hecho un mundo dentro de no sé todavía para qué. Yo entraba en el mundo por teléfono y ha sido como un poco... ¿Y ahora qué hago aquí? Porque no... Yo creo que son como experimentos que hacen en plan de estudio de mercado. A ver... Que potencial tiene Hay, para vender cam, Están campañas todavía en esa fase ¿no? eh, claro, campañas de posicionamiento sí. de la marca mira Oreo ha llegado al metaverso que el metaverso es la palabra de moda no pues también estamos en el metaverso mirar bueno, pues es. esto este es el metaverso de este es el metaverso de Oreo mm, yo he entrado me he dado una vuelta no había galletas que comerse porque claro era virtual digo pues entonces ¿qué hago así? tampoco huele a Oreo mm. o sea, que tampoco puedo hacer nada y tampoco había mm. nadie Así que me he dado una vuelta, he dejado ahí. ¿Entraron ganas de comprar oreo? Que es lo que, lo que de hecho, están buscando que hace... ellos? Ya, pues no, pues va a ser que no. Pero vale, eh, por lo menos si me hubieran dado, pues que, a ver, yo qué sé, que si subes allá arriba y le das al helicóptero, te subes en el S y tiras y metes tal, pues te, luego te vas a Mercadona y te dan un Oreo Por ejemplo, dice, Mercadona? ¿Sí? dice cualquier. Ah, que no, que no han hecho eso, ¿no? Que me... no. O sea, eso es lo que lo querrías que pasara. Claro, eso es lo que querría. Digo, porque a lo mejor a mí no, me gustan eh. los dulces, me tiro, me invierto parte de mi vida en meterme en esos sitios. Si luego voy al mercado y salgo con una bolsa de no sé, o sea, eso es, es yo te doy y tú me das, ¿no? Es el 50-50 este, el win-win que llaman ellos. No, aquí win-win no. Aquí solo win uno. Bueno. Eh, otros que han hecho otro metaverso estupendo y lo han presentado esta semana son el Fosterverse. Fosterverse, que estos son de Pedigree o sea, estos son espera, <risa> no, no, déjame terminar, Julio, me río estos son eh, esos perritos que están ahí estupendos eh, puedes entrar en, en su metaverso ¿vale? y esos perretes están ahí pero ¿qué historia? Mal, ¿no? sí ahora, ¿qué historia? porque esto ahora empieza porque no tengo sintonía lacrimógena pero si no la metería <risa> Esos perritos fueron abandonados un día en una cuneta por gente de muy mal vivir. Oh. Y esos tres perritos que están ahí buscan compañeros con los que vivir, compañeros humanos, si puede ser. Entonces esos, esos, esos perritos, Ellos nunca lo harían. Ellos nunca lo harían. Bueno, pues ellos... Ya eh, ellos, seré mi perra, Joder. Estos, estos tres, Tilly, Silvia y Glenn, están ahora mismo metidos en el metaverso porque son la contrapartida en Avatar del perrete, mirar Silvia mira qué mona es Silvia en la vida Silvia, real, eh. yo Ay, me, sí. me quedo con, sí, sí, vale, sí. Pues Silvia a pensar que era un border collie <risa> ni Silvia, siquiera se entiende qué raza es calla, no, pero bueno eh, eh, lo que está detrás es, el, es eh, Silvia necesita que la adopten y necesita que la adopten a la vez en el metaverso y en la vida real tú adoptas a Silvia Joder. en el metaverso y te llevas una Silvia de verdad a tu casa esa esta es la idea. Entonces, tú cuando entras puedes ver al perro bueno. que vas a apadrirar, bueno, apadrirar no, a llevártelo a tu casa de una manera también virtual. Claro, el perro no le han hecho el perro real. O sea, el perro será un... será un, una cosa que... Esto, hecho, en, en, ¿no? en planta magotchi, sí. creo que tendría más, más aceptación. Bueno, es una manera... sí es una manera, aquí yo sé que Julio le gustan los animales, eh, yo a mí me gusta mucho Gaby. Es, tiene Yo tengo a ti, pero bueno, es, es, es otra manera de posicionarse una marca en el metaverso. Mira, Como te pongas a leer los comentarios del chat, es que me estoy partiendo Pero vamos a ver, ¿no queréis? No. Queréis? no. no son, que son perretes y no. perretas. Eh, mirad, eh, eh, entre entre Oreo... O sea, entre morir, entre morir por el azúcar y hacer el bien que es apadrinar a animales y llevártelos a casa y cuidarles y quererles y darles amor, yo creo que el metaverso se puede utilizar para ambas cosas, ¿no? Sí, pero quizá cuando los avatares de los perretes eh, <risa> provoquen cierta ternura y no ridículo, <risa> que ese es el problema. Me pones un vídeo de YouTube eh, A ver... Es verdad que Tilly tiene menos polígonos, <risa> okay. Pero, vamos. O sea, se podían haber podían No, hecho no me digáis que Silvia no es un border collie, es que encima no coincide con el perro en realidad. A ver, Silvia. ¿verdad? Es que no se parece. Han hecho lo que no, han no. podido. Yo qué sé, tú entras bueno, y a Silvia y le das a un botón y lo tienes en casa de verdad mañana. Caquitas Eso. NFT. Exacto. Bueno, otra empresa que ha ganado un mogollón sí. de dinero en estas cosas que se llaman rondas de inversión, que es, imaginaros que ahora mismo robianos, entre todos vosotros, Gaby, Julio y yo, se nos ocurre una idea. Esa idea, hacemos tres bocetos, nos sentamos con gente que tiene mucho dinero, les convencemos y nos dan 50 millones de dólares. Eso es una gran ronda de inversión. Bueno, pues esto, dónde hay que firmar? Eh, a ver, a ver, ¿dónde a ver. Por pues, donde han firmado esto, Gemba. Gemba. Ah. Que parece, parece algo africano. Gemba. Eh, pues, Gemba es un sitio donde tú puedes ir a que te den clase. Esto sí, que te den clase y masterclass. Y te dan unas masterclass. ¿Ves? Ahí está el señor robot y tú, señor robot Pues suena a, en, a Engage. Sí, creo. Sí. bueno, pues eh, esta gente ha hecho Bembo para que aprendamos. Bembo. Con lo cual, es eh, ahora también os digo: eh, los robots molan. Esos los robots molan. chulos. Para acceder a Gemba, para acceder a Genba, para que veáis el tipo de alumnos que suele tener Genba, son estos. Pues suelen ser una galaxia magistral, vicepresidente de Pfizer, el vicepresidente de Nike, de Adidas, de Dell, de Volvo, de Roche, ¿vale? Y, y, y, y tiene gente ahí hablando de Amazon y AstraZeneca. Yo creo que a Real Virtual aquí no nos van a invitar. Me da. Bueno. Eso parece que no. Eh, estaría guay. Y claro, en mi cabeza dices metaverso. Gratuito o sea, gratuito oh. quiero decir, va más allá, vamos a llegar a más gente que no puede acceder a esto, porque si puede acceder a esto, ¿qué necesidad tiene de ponerse un visor? Entonces vamos a difundir, a divulgar no el conocimiento para todos, ya que la universidad no podemos ir, pues que venga la universidad a casa con nuestro visor de 300 euros. Una mierda. ¿Sabéis lo que cuesta Gemba? La friolera es 7.250 dólares por sesión. O si queréis, podéis pagar 120.000 dólares para cinco personas. Y puede llegar hasta 1,2 millones para una escala mayor. Pero si ¿sí pagas eso, ¿el de Pfizer te da Viagras o cómo va esto? Porque no, no, no computo eh, yo esto. ¿eh? Yo... Si tengo 7.250 euros, ya te digo yo que se va a poner las grafas tu prima. Yo me cojo y, sobre todo, y me voy allí donde se haya que ir. Y me cojo una semana y sobre antes, todo, claro, que esto suele decir, de, decirlo tú mucho: ¿qué aporta que estas conferencias sean en un metaverso, en una plataforma social o de estas colaborativas y no sea una videoconferencia de la de toda la vida? Bueno, el aporta? otro día hablamos de un paper que salió, que hablaba de estas cosas y que por desgracia no dejó muy bien en, en, en, en, en buen lugar a los que defienden la VR tan a mansalva para estas cosas. No fue. Ya lo hablamos. Era la gente prefería todavía, todavía prefería Zoom por muchas cosas técnicas que ocurrían alrededor. Pero yo a lo que voy es que esto que está fenomenal podía haber sido algo mucho más abierto, algo mucho menos privilegiado, un poquito menos el el, elitista. Sí, sí, sí, Uy, sí. Porque el privilegio. Si vamos a mantener el privilegio en sitios donde el privilegio no importa. En una sala de 30 físicos solo pueden entrar 30 hay un privilegio. El 31 se va a la calle. En la UR, ¿no? Yo, en la UR pueden entrar millones de personas. Pero yo veo que todo está virando como a business y... Sí, ¿por qué no? es gente business, con... Business. Privilegiada business. y tal, ¿no? Entonces... Bueno, porque... Es que pasa, pasan del usuario común. O sea, todo el dinero no está ahí ahora mismo. Entonces... O eso nos quieren hacer creer, porque yo creo que sí que podría estar, pero bueno. Bueno, pues nada, si os sobran 120 mil dólares, hacen un grupo de 50 robianos y, no, y que nos den una charla, que nos pegue una chapa de dos horas el de Amazon. Que además nos va a venir estupendo Y el de Pfizer. Ya podemos preguntarle cosas. Oye, lo del bicho ese, que mm -hmm. era verdad o era mentira. Y nos ponemos un gorrito de plata aquí cada uno. Así. ¿La vacuna llevaba el 5G o no llevaba el 5G? Claro, ese, ese tipo de preguntas. Bueno, pues que sepáis, que esto, esto ha salido esta semana, que esta gente ha pillado un buen cacho en la ronda de financiación. Más cosillas, eh, la NBA profundiza su asociación plurianual con Meta, esto sí que es importante, me da igual que sea Meta, HTC o la que sea, pero ¿cuántas veces hemos dicho el visor virtual llegará a la gente cuando haya cosas importantes para darle a la gente? O sea, ahora mi, mi hijo y mi, mi padre están viendo el partido de fútbol real allí, en el Santiago Bernabéu, en el Madrid, pasando un frío que te mueres y a freír puñetas de aquí y mi hijo va a dormir poquísimo porque luego tiene que venir aquí y levantarse para el colegio no estoy contando aquí mis penas familiares, pero que si el partido se viera en VR, yo le regalo a mi padre unas gafas y estaría viéndolo con mi hijo los tres con las gafas y estaríamos viendo el partido desde casa desde casa, que te quitas el visor y te metes en la cama, por ejemplo y esto solo son, son experiencias posibles porque la tecnología lo propone no permite, claro. incluso puedes verlo desde la cama directamente, el partido, no hace falta que te metas después Claro, <risa> con el pijama ya puesto, pues también, el mm. caso es que todo esto tiene que llegar, en algún momento llegará Problemas, pues cuando estuvieron aquí los compis de Hierbabuena VR ya nos lo dijeron Los derechos de autor en este mundo y los derechos de imagen, en este mundo globalizado que nunca es globalizado porque las fronteras son económicas no permiten que se vea el contenido fuera de ese país así que una mierda bueno. y la NBA, que molaría verse las cosas, pues no las puede ver que sí, que las puede ver con una VPN que sí, que... pero no es natural yo a mi padre le digo, papá, cómprate una VPN y me dice, ¿cuál o? y entonces ya te entonces ya entramos en un bucle que no voy a entrar unas cosas que han pasado esta semana eh, Matthew Ball Que vosotros diréis Este tío no me suena de nada Bueno, pues este tío ha escrito libros de la VR. Yo tengo un par por ahí Es uno de los grandes conocedores de la VR. Seguramente eh, si ha sacado un artículo Un artículo muy largo y muy interesante Yo me he leído el artículo y estoy convencido Que todos los robianos que estáis ahí escuchando Y que nos seguimos entre desde hace años Sabemos lo mismo que este hombre Solo que este hombre escribe bien Y encima le pagan por la... Así que eh, ha hecho todo, todo, todo, todo un artículo enorme. O sea, te puedes tirar hora y media leyéndolo de por qué la A, V y la R se aleja más a medida que, que se enfoca. Dice, a medida que empezamos a saber hacerla. Y está muy bien porque una de las cosas que me ha, me ha gustado mucho es, es es obvia, la reflexión es súper obvia. ¿Vale? Ahora diréis, pues claro, ya, pero bueno, pero de vez en cuando viene bien volver a las obviedades. Dice, para la mayoría de los compradores de la VR hoy en día, el dispositivo es su cuarta o su quinta computadora después de un PC o el Mac. El teléfono, la tablet y la consola. A menos que un dispositivo XR pueda reemplazar uno de estos dispositivos, es poco probable, yo diría es imposible, que la gente lo adopte en masa. ¿no? De esto hemos hablado alguna vez, pero está bien porque estas reflexiones son ciertas. Quien se compra un teléfono, se compra un teléfono y es el único cacharro potente que puede tener en casa. Muchas veces hay gente que se compra el teléfono y no mm. tiene ordenador portátil. Ni tiene un tablet, ni tiene una consola. Es el único. Bien, hasta que las gafas no le den eso, ese no se compra gafas. Seguro. Esto por por subir al hype, que nos veíamos un poco arriba. Bueno, pues... Sí, yo no sé... Yo no sé por qué meta... Mmm. Ha dejado de, de priorizar el, el, su casco como un, una consola de realidad virtual que es como, como empezó, ¿no? Como la Switch, porque ¿no? o sea, ahí tocarme. sí que, sí, sí, eso es como la Switch de, de la VR, ¿no? Y, y un producto barato, un producto con un montón de juegos y que cuando te lo comprabas se sentía como una consola y, y ahora te lo quieren vender como un PC, ¿no? Eh, no sé, a mí me parece un, un error. De hecho, creo que está evidenciándose con, con todo lo que está pasando últimamente. Pero bueno, vamos a ver. Ya. Sí, Alberto, pero los, el, el móvil cumplía una función que no había. Y sí sustituía, sustituía el teléfono de casa. Sustituía el teléfono de casa. O sea, la, el teléfono ya y y el día, despertador. Antes. Y al despertador, claro. Y, y, y luego empezó a ver los vídeos. Pero no, el teléfono, el Nokia, el Nokia sustituyó el teléfono fijo de casa. O sea, aquí tienes que sustituir a alguien, porque si no es la redundancia. Y la redundancia la gente decía, Ay, ¿para qué me voy a comprar una cámara si tengo ya el teléfono haciendo fotos? ¿No? Eso es lo que piensan, lo, lo, lo normal, ¿no? Entonces me ha, me, ha, me ha llamado mucho mucho la atención. Y entonces, hablando ahora de, de dispositivos nuevos, Apple. Pues los tambores, hemos empezado el programa diciendo tambores. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Dónde están los tambores? Bueno, a ver. Eh, bien. Yo, hecho, ya, yo he hecho ya objeción de conciencia ¿eh? de, de los rumores no. de Apple. A, a no. ti te, te dejo, pero yo no. Ver. Déjame, una cosa. Déjame una cosa. Yo quiero que me inunde un hype, pero pff, es que no me inunda. No, nunca se deja. Venga no, a ver. Os voy, lo voy a poner. Digo. No. Espera. Os voy a poner una imagen. Os voy a poner una imagen que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero una imagen, una imagen y de esto sacar conclusiones. A ver si lo que yo tengo en la mente, a ver si me leéis la mente viendo esta foto. Va. Los tambores, los tambores. A ver, Llegamos a algo. ¿Os ¿habéis quedado? os ha, os ha dado algo. ¿Os ha cortado? Oye, la es que estoy aquí. Yo estoy intentando procesar. O sea, su, quiero creer que Pepsi, quiero pensar que Pepsi era pues, el gran patrocinador de la Super Bowl y ahora lo va a ser Apple Music. Vale, a ver. A, entonces, va por preguntas: y... ¿Cuál es el escaparate más grande que hay en el mundo en cuestión de marketing? La el Super, Bowl el descanso de, descanso de la Super Bowl. Bowl, el descanso de la Super Bowl, los anuncios de la Super Bowl son los anuncios que más cuestan en el mundo del marketing mundial. Son como los de fin de año, pero a lo bestia. Vale, si Apple ha reemplazado a Pepsi en el espectáculo de en medio, en el intermedio, eso de medio que, que se debe, bueno, en el intermedio de la Super Bowl, os imagináis en medio de la Super Bowl un anuncio de algo virtual de Apple no hay sí que ya los tambores se... no, ¿No? No, no estáis compartiendo el mismo o no que a mí me, me mosquea eso de music porque, no es, porque si fuera apple pero por qué apple music van a anunciar un olvida olvida quita quita music que, que eso no para ningún... bien bien apple, no, no a ver si, piensa, si, apple. si apple ha contratado un gran espacio va a ser en, en, o el mejor espacio del descanso de la super bowl es que algo gordo va a anunciar eso está son claro. suyos apple o sea ahora mismo se han quedado con la Super Bowl Millones de millones de espectadores De la vuelta al mundo Qué mejor momento Para sacar ahí Pumba Y sacar bueno, ahí un. Pondrá Realidad aumentada sonora Eso no lo habíamos pensado Que Escuches cosas Como si estuviese en el mundo real Pero ¿Qué tiene? Con, el, con Julio se te va <ríe> Yo me... no. No, no, no, no. Hombre Estamos hablando de Apple Music ¿No? No estamos real, no. Realidad aumentada sonora Estábamos hablando Del de, de reality pro vamos hablando de el reality pro. Esto mm. cada vez se oye más, cada vez se oyen más tambores que vienen, que vienen, que vienen. Y, y yo creo que si vienen, joder, sácalo en febrero ya. Porque dicen que es en, en primavera. Es el... Dicen que en primavera, y esto, esto era, está hecho. Y esto de la Super Bowl es el 12 de febrero del 2023. Claro, claro, ¿sí? claro pues sí. van a sacar. Esa es mi, mi apuesta. Mi apuesta, y la digo aquí, va, ante notario, que somos unos cuantos, mi apuesta es esa. Que en un momento dado, pa y entonces ya, y tienes ahí a todo el mundo. ¿no? Luego dirás, lo sacaremos a finales de 2070. Sí, además tienes el antagonista, que es meta, ¿no? Que es en plan. Claro. Eh, esto lo, lo hacían todo mal y ahora Apple lo ha reinventado y lo hace todo bien. Y claro, ya está. Pues, porque ya, que... El antagonista ya lo, ya, ah, lo, ya, lo, ya lo tienen. Ya está. Tendrá varias cámaras externas, dice? Tendrá varias cámaras externas que pueden analizar las manos del usuario. Así como sensores dentro de las carcasas. Pues eso lo sabemos todos permite el usuario controlar el dispositivo mirando un elemento de la pantalla. Toma, claro. Pues sí, que, pues sí si eso ya lo hacíamos antes también. Uh -huh. vale. Entonces Como, como PSVR también, por claro, ejemplo. juntarán el pulgar y el índice. O sea, esto... Como uh -huh. esto lo saque Apple, como esto lo saque Apple, este va a ser el gesto que pasará la historia durante generaciones. O sea, la gente que antes renegaba de esto, cuando, como lo saca Apple... Ya verás tú como... Esto además va a ser hasta como el... De, de, ¿De qué club eres? Soy del club del... Soy de la secta del... Bueno. Sí, eh, como, como los videojuegos táctiles mm, hicieron... O sea, nunca llegaron a, a ser juegos de verdad. Pues eh, si al final va sin mando todo... Vamos a tener juegos de móviles en VR tipo mierdoso. Pero bien, bueno, que está, ok. Está tan avanzado. No me emociona. Está, está tan avanzado la filtración... Que dicen que van a servir como una pantalla externa para el Mac. Bien. Yo solo por eso. Es sí, Lógico. A ver, no me lo compro porque son 3.000 euros y no tengo ni para, la, ni para el ojo izquierdo. Pero eh, si pudiera comprármelo, eh, pantalla externa para el Mac. Bien. Yo uso Mac y quiero ponerlo, enchufarlo y tener pantallas flotando. Eh, aplicaciones como Safari. Eso es una mierda. Safari, fotos, correo, mensajes, Apple Store. Bueno, pues lo normal. Pero eso lo que hace es que la gente le sepa a dónde va. No tienes que explicarle a nadie... Porque ya, si eres usuario de Mac, lo hace Que yo no estoy vendiendo Apple, porque estoy diciendo la filtración que ha habido. La entrada de texto se realizará a través de Siri, que falla un rato y medio, o y sobre todo en latino y en español, mediante un iPhone, Mac o iPad. O sea, que, que, que, que vale. Y el resto, que ya lo leeremos otro día. vale Pero vamos, que, tiene, que, que los socios potenciales son Disney. Y si Disney está ahí, Ahí hay pasta, ahí hay ganas y ahí hay cositas. Mm. No. Sí, eso parece? sí. sí me no hace... me emociona, la verdad. No, no, si ya lo veo, que yo pensé que sí. Esto. No, no, a mí, vamos, pues nada, el, el domingo 12 de febrero, pues la Super Bowl, que será de madrugada, pues mira, a lo mejor tengo que trasnochar para ver si pues Apple sí. presenta o no presenta pues la algo. Pues pero ves. bueno, como acabo de leer que va a ir Rihanna... Que vuelve ahí al mundo de la música, pues oye, mira, a lo mejor ya tengo bueno, una licencia. No, pues por, por, no por lo que, lo que, que es, es el rugby, sale, ya sé que no. Sale con el visor, pues ya, lo, ya, ya está, ya está vendido. Eh. Para mí lo que más me gusta es la traducción, porque esto, claro, esto está traducido así a bola pluma con, con el Google Translator. Y dice: La primera versión de los auriculares Reality Pro estará hecha de aluminio, vidrio y cojines. ¿Cojines? ¡Oh, madre mía! Cojines. Lo he tenido que leer siete veces y sigo sin saber qué es. Están hecho de aluminio. Bueno, si te digo lo que entendé yo al principio... Yo esto lo leí, pero no recuerdo cuál era el otro material. Pero vamos, aluminio, cojines como era. Y un par de cojones es el... lo que yo había entendido al principio. Digo, vale. supongo, que será, supongo que será algún tipo de fibra textil dura, ¿no? Pues como estas que llevaban la, la, la, la, la, la esponja, sí, cushion, sí, el, el, el, la esponja facial. El facial. Pues a 3.000 pavos el, el, el, el cojín, eso tiene que ser que te lo pongas y, y, y te dé el masaje de tu vida, o sea, que se te vaya, que, que te lo quites si y no tengas ni, no solo la marca, sino que hayas rejuvenecido 5 o 10 años para atrás en tu vida, o sea, tiene que ser. Bueno, son las 10 y no hemos terminado los, los titulares. Con esto os digo que Ramón. Está ahora como un muñeco vudú. ¿Cómo que no lo hacemos? Claro, yo, esto, yo, yo tengo aquí cosas... Bueno, lo último, lo último ya de verdad, lo último que dice Apple es que, o, o dicen los analistas que han hablado con gente de Apple y que dentro de Apple lo que piensan es que es un gimmick. Un gimmick en inglés es un es un clickbait, es un os, os, os voy a traer un truquillo para hacer que piquéis y vengáis a la tienda. Entonces quieren utilizar. Un, un los, cachivache de eso es, del doctor Gatchet o de. Un dedito para que vayáis que a la tienda. Y ya que vais a la tienda a probar. Esto, fíjate la mentalidad, la mentalidad de la gente que tiene pasta. Ya que vienes a una tienda Apple a probar eso, seguramente te lleves algo. Como el que va a Mercadona y digo, hombre, ya que voy a comprar, cojo unos chicles a la salida. Pues ya que voy a comprar unas gafas, voy a, ya que voy a probar las gafas, salgo de allí con dos iPhones y, y un iPad. No, porque sí. ha caído sí sí aquí bueno. en España no lo veo pero a lo mejor en Estados Unidos sí pero bueno no sé ya ya ya, ya. Eh, eh. sí Alberto sí si sí, era el facial si sí, estábamos a ver no os toméis a ti sí, alm almohadilla sí aquí aquí la ironía tampoco este, de este, sus este. anchas en real o virtual eh, vamos un poquito más allá o sea, hay veces que somos muy tal, otras veces que nos, nos, nos gustamos y nos reímos entre nosotros. Sí, claro, o sea, los aluminio, vidrio y todo el facial que será de una esponjilla especial venida de no sé dónde, de tal, porque han estudiado, que tal, que es la misma que tendrá cualquier otro visor. Pero estos esto te lo venden. Vale. Probablemente peor que la del Valve Index. Seguramente. Sí, sí. Bueno, pues ya, aunque tengo más cosas, no la voy a sacar. Porque si lo... Eh, se va a cortar la conexión. Vamos a entrar en el GBC. En el GBC lo que decía, ¿no? Eh, tú tenías ahí la noticia, Gaby. Tengo, propia la noticia es una encuesta que se hace todos los, todos los años. El informe es bastante interesante sobre el mundo de los videojuegos y tiene pues un pequeño apartado para la RVR y bueno, pues los datos tampoco es que sean eh, pues, eh, dramáticos. Pero sí que con respecto a la encuesta anterior había bajado el interés de la X, en la XR por parte de los desarrolladores. Solamente un 12% tenían un proyecto VR entre manos y un 4% un proyecto AR... MetaQuest seguía siendo pues el visor eh, favorito en el que desarrollar. PlayStation VR 2 pues se coloca en segunda posición. Es decir, claro lógicamente el visor sale dentro de 25 días pues claro, ya hay que desarrollar antes para, para el visor. Y, pues sí, y bueno, mira... eh, ahí en la noticia teníais ahí varios datos, porcentajes, un poco ahí espesos de, de, de decir. Hombre, pero pero viene, viene bien a la reflexión, ¿no? ¿En qué plataforma estás...? no Perdona, ¿en qué plataforma desarrollarás tu siguiente proyecto? Pues PC. PC de todo el mundo, PlayStation, Xbox... A, a, a, entonces... Hablamos en general, ¿eh? no, de, no, no en la VR, proyecto o sea, en general. O sea, en general ganamos a Linux en tres puntos. Que esto no es nada bueno. O sea, ganar a Linux en algo no es nada bueno, porque... Porque si a ti te dicen, voy a hacer un es juego que, para Es que no hace falta hacer... De desarrollar juegos para Linux. <risa> claro. Sí. No hace... Pero no, pero, pero, pero es que no hace falta. O sea, realmente los desarrollas para, para Windows y luego ya funcionan con Proton, incluso mejor que en Windows, en Linux. Entonces, sí, pero entiendo, al final no hace falta que hagas. Sí, sí, entiendo, lo entiendo, pero, entiendo. pero me... la Steam Deck es Linux. Ya. Pero tú no dejas tu trabajo para hacer una aplicación para Linux. O sea, en Linux no hay, no hay un. No, no, no, Yo no sé, sí. No... Ya, ya sé, pero bueno, que siempre tiene que haber alguien claro, porque si no eh, eh, bueno, eh, ganamos en dos a, a Linux, luego la siguiente pregunta así importante era ¿en qué plataforma eh, harás el siguiente proyecto? pues también es la, es la misma, he puesto la misma, ¿no? es la misma ah no es que una es no, el actual ah, ah, no, no. una es el actual, el actual y el otro siguiente y el otro que es el no hay siguiente mucha diferencia. y el otro es el siguiente que sigue siendo que sigue siendo lo mismo la otra importante es en qué, plata, qué, qué plata, sobre qué plataforma tienes más interés la vr aquí ya sube mucho qué es lo que suele pasar el postureo el postureo ¿no? la vr cómo no cómo no me enseñas lo que has hecho no todavía no he hecho nada lo sigo mucho, pero no he hecho nada. Es como ese. Ahí está, en, el, en sexta posición. ¿eh? Bueno, pues en sexta posición. Estamos por delante de Android. Cosa que me... Y por delante de Mac. Y por delante... De... Bueno, Xbox, pobrecilla, ¿no? pero ¿Hm? Sí. Hombre, si dices para Google... Bueno, es Stadia, Xbox. Xbox One, ¿eh? Xbox One, claro, bueno, eh, One, eh. One la anterior. Si, la, dices la para, si dices Internet para Google cuarto. Stadia, eres un normal. O sea, te dan un premio o, o algo ¿O, o, o te quieres te quieres suicidar profesionalmente o es un ya murió a ver, murir, la tecnología ¿no? de Google Stadia la querían vender para otros servicios, entonces... Si... Ya, pero, o sea, hay, un, un, hay un 1% que quiere hacer para Google Stadia. A mí me dicen eso y no le digo nada. Le digo, joder, tío, qué bien. Eh, mira, eh, venga, claro. ponte. ponte estos, datos, estos datos se han publicado ahora y a lo mejor la encuesta pues, fue hecha antes de que se hiciera el anuncio. ¿no? Sí, antes de que muriera. <risa> Espero que sí. Es claro, bueno. lo, lo voy a hacer a Google Stadia y para alto VR. Muy bien, chaval. Súper a a lejos. Eh, pues nada, de estas, de estas hay unas cuantas. Eh, ¿En qué, qué, qué plataformas anticipas que podría salir tu próximo juego? Eh, bueno, hay gente que Magic jueces, League, Ha ganado otra que no es ninguna de esas. Sí, ha ganado otra. ¿Qué, ¿Por qué? O sea, ¿a qué? ¿A, a, a Apple? Pero que está ahí Magic Clip, ¿eh? Sí, sí, está ahí, ahí con un 3%. Pero, pero, a, a otra. Sí, pero perdón, a 1 cuando ya salió Magic Leap 2. Así pero que los desarrolladores están un poco ahí despistadillos, preguntando ¿eh? qué pelotas es otra. Si ahí hay 17 pues, cosas que Yo te, te, te puedo decir que pico no es, porque pico sí que decían que algunos desarrolladores lo habían nombrado, lo habían citado. Pero, como esta encuesta, pues me imagino que se habrá hecho desde Estados Unidos, ni siquiera la habían puesto como opción pico, como no bueno, se vende en Estados Unidos, pues lo habían ahí imaginado. ¿Eh? Otra. Pero, Podría ser... Otra. Podría ser... Yo te digo ser... que hay un visor por ahí, que es la leche, que no conocemos. Y que todo el mundo está con ello. Y salvo los robianos, y nosotros no lo conocemos. Vivimos en nuestra burbuja, sí, vale. y en realidad por ahí ya va por el 16K... ¿Sabes? Por tres. ¿Algún visor chino euros. de estos? O, o, o los Barrio. O... Otra, sí, pues puede ser, como dice Rogis. O siguiente, siguiente consola pa, de Nintendo. Pa, para Oculus. Siguiente. no sé. Ver, bueno. Eh, compañías... puede, ser, puede ser Quest 3, no sé. Ya. Y ahora dice: ¿eh, ¿Cuál de estas compañías o plataformas pensáis que está mejor colocada para enviar la promesa del metaverso? <risa> el claro, metaverso pregunta... que gana es Fortnite. No. Pues, claro, no, no, es, es, no, no, gana Known No, no, ninguna Gana el metaverso Es una mierda, eso es lo que ha ganado Con un 45% bueno, bueno, Si, si sumo las demás, pero bueno Lo que es curioso es que la gente, los desarrolladores Consideran que está más cerca de que De un metaverso real, Fortnite Que bueno, no es VR Pero bueno, se puede considerar un, un metaverso Más por encima que, que Horizon Worlds, que está los al romblos. mismo nivel Que, que, que Minecraft ¿eh? Sí. Microsoft, Minecraft, a mí me gusta Alibaba ¿Os imagináis el metaverso si lo hiciera Aliexpress? No Sería la leche Sería, sería todo ahí medio ah, No sé eh, Te caerías por las un, paredes un, ¿no? un aplauso porque se ve allí Dreams de, verdad, de Playstation un 2%, sí. por, por, favor, por favor Sony, necesitamos Dreams en Playstation VR 2, por favor Por favor Por favor no. Bueno, pues eh, meta que le ha puesto una pasta gansa a esto, queda por detrás de Fortnite. Eso se lo tiene que hacer ver alguien allí en sus oficinas, no puede ser. Pues, y que por supuesto, que mejor... un 45% de gente diga ninguna, de gente profesional, eh, que os decimos que la GDC es gente profesional, gente que trabaja en esto, que no somos cuñados, que esto no es cuatro en el bar diciendo, pues que no, no, esto es gente profesional. Ah. Vale. 2.800. La... Sí. La reflexión final, lo puse el otro día, es esto. No, esto, es lo que, <risa> esto es lo que nos viene, volveré a estudiar, porque de la VR no se puede. De momento la cosa está aquí, esa. Si alguno de vosotros está estudiando para la VR, mucho ánimo. Espera que cuando terminéis la carrera, es lo que le voy a decir mañana yo a los chavales, estudiar. No, porque. Estudiar. No, a mí me parece que estudiar para la VR está bien porque te da conocimientos sobre muchas cosas de, que vienen, sobre muchas cosas de cómo, cómo usu, los usuarios se eh, relacionan con el entorno, de muchas cosas técnicas que, que son muy guays, Así que, eh, y que las puedes aplicar a otras cosas. O sea, si, si aprendes la VR, puedes aplicarlo al final a, a todo tipo de, de campos. Eso es verdad, eso es verdad. No, deja de ser una plataforma, la VR es una plataforma más. No, entonces, bueno. El Cosas de hardware que me ha gustado esta semana eh, Ant VR ¿Os acordáis que pusimos en el, en el CES Salió un tipo Que cambiaba La polaridad de los cristales Y entonces le metía otra polaridad Ya sabéis lo de la polaridad La luz entra en el cristal y es reflejada O refractada En un ángulo distinto, con lo cual puedes hacer Que, que sea opaco o no Pues ahí está, raca. este tío eh, esta gente lo que ha hecho es cambiarlo. Pero me quedé yo con la idea. Digo, joder, esto mola porque no había más información. Ha salido más, he encontrado más información, ha salido más información. Y esta información viene a decir, esta esta era la foto que yo quería. ¿Cómo lo hacían? Bueno, además de estar pegado ahí con, con loctite y con... Sí, madre mía! Eh, mm. Tiene dos cristales, y esta es la parte interesante de todo esto. Tiene dos cristales tipo Barthbert. ¿Os acordáis de eso? Que está a 45 grados y tienes los proyectores arriba y abajo, y es la primera vez que uh -huh. veo que tengan dos proyectores. Tiene un display arriba, una pantalla, un proyector, la imagen va al combinador por arriba y por abajo, y lo que consiguen son 120 es grados guay, de FOP. ¿eh? ¿Sí? Y además, como el combinador es transparente y está en un ángulo de 45 grados, habría que ver qué brillos está generando alrededor, y estaría bien también saber los nits que se está comiendo del mundo real, digo del mundo real, sí. pero pero dentro de todo mola no consigue si veis, no no no no consigue eh, tapar, voy a, voy a poner el loop esto no consigue sí. eh, eh, opacar o no cons filtrar sí, opacar ¿no? sí, filtrar toda la luz, convertirlo completamente en opaco porque si se deja ver algo pero es muchísimo más de mm. lo que están consiguiendo, por ejemplo, las Magic Leap 2, ¿no? Que tienen esto mm. también, el, el, el poder. Entonces, eh, parece muy interesante. Sí, la verdad. funciona. Ten en cuenta que esos focos tienen una intensidad de luz del copón. O sea, en las ferias eh, la luz es súper intensa. Sí. No llega a ser luz solar, obviamente, pero eh, esto en tu casa no ves nada. Con esto, esto se pone así en oscuro y en tu casa no ves el exterior, prácticamente. Sí, ocluir, bloquear, sí, todo lo que estáis diciendo. Polarizar, que es, pues ya que venimos a la real virtual, pues hablamos con propiedad, polarizar. Vale, pues ahí sí. está. Eh, el tema es que mola, y que mola mucho, y que como ya sabéis, los prototipos tardan pero, un par de meses en Pero volver no, a... no olvidéis que, que Ant VR son unos viejos conocidos, ¿eh? de, de la VR. Sí, sí. Allá por el 2014 ya tenían un prototipo, o una campaña Kickstarter de un visor VR, ¿eh? una empresa Y sacaron una cámara también, creo recordar, 360 o algo así sacaron, sacaron cosillas y no terminaron de llegar a buen puerto con ninguna, esperemos que esta vez tengan más, más suerte o más apoyo pues casi que me juego la Una cosa para. que sería muy interesante es que esta oclusión fuese local y pudieses hacer objetos opacos junto con objetos transparentes para integrarlos en el mundo real. Lo típico que cuando vemos el, eh, objetos de AR eh, que por ser oscuros no se ven porque no emite luz y al final la pantalla no, no puede no emitir luz, no puede bloquear la luz. pues Si se consiguiera bloquear parte de la pantalla de la o sea, luz, podríamos de tener... Local Occlusion. Sí, sí, no, como esto, pero en, en píxeles de, Detrás de... O son sea, una me pantalla de es, píxeles eh, de esto Variable local occlusion V, L, O V, L, O Blo. <risa> ¿Esas gafas hacen Blo, Sí, ¿por qué? Porque se lo inventaron en regalo virtual Pero como inventarlo de palabra Siempre es más fácil que inventarlo de verdad Yo creo que eso nos queda un poquito todavía ¿eh? A estos les queda un poquito Pero estos me juego a mí en la cabeza Que lo que hacen es esto en el siguiente CES no van a estar. De aquí al siguiente CES, alguien en alguna empresa de las que no comprado, efectivamente, se acercará con un, con un cheque en blanco y dirán: ¿Cuánto pedís por eso para no volver nunca más? Y cada Me Les dirán eso. Y se acabó. Y nunca más. Sabremos de ellos porque estarán en las Bahamas haciendo surf, que es lo que haríamos nosotros. Sé, si viene alguien y dice, os voy a comprar el canal este de la hora virtual, que me gusta. Estábamos tardando en irnos con el la piriña. No, nos quedaríamos aquí, porque no venderíamos Nunca. nunca. Oh, sí. nadie nos va a comprar tampoco probablemente <risa> <risa> o sea que no hace falta me, gusta este video, me ha gustado este vídeo por último me ha gustado mucho este vídeo de hardware eh, porque vamos a ver cuando tú haces un passthrough y te encuentras con alguien que tiene passthrough también y os miráis a la cara nunca os miráis a la cara os miráis de visor a visor ahora si tiene seguimiento facial como las Quest Pro podría saber dónde estaba mirando él. <risa> ¿eh? Qué esto, esto es interesante. Bueno. Tú te cruzas con alguien y sabes dónde está mirando, que tenga el visor. Esto para los youtubers les tiene sí. que molar sí. sí. Tiene que. Bueno, siempre puedes a poner molar. lo que has hecho tú de, de que te pongas siempre mirando a cámara y ya está. No te pongo los ojos. Eso sí que daría miedo, sí, señor. Sí, señor. Bueno, software, software, venga, vamos a hablar Bien. de software. Vamos a hablar de, de esto que, que nos hablaba Gaby antes. Que era la llegada del. Ah, del, OV, 49. del 49 pues eh, poquitas eh, novedades, una home eh, nueva, que es así, abstracta algunas opciones de control parental, que más había también? Un nuevo modo no molestar, pues para que si estás invitado a un juego y te llega alguna notificación, pues para que. No te interrumpa la, la partida. Pequeños detallitos, o que en algunos entornos de los que ya existen te puedes mover por más de esos puntos prefijados, puedes llegar más lejos, pero o sea, mm. seguimos, muy, pues, seguimos muy, muy, muy, muy lejos de, de, de que te puedas mover con movimiento libre por estos escenarios. Este pues ya eso, salió claro. para Navidades, pero no le habían dado mucho bombo y este era bastante bastante bonito, este entorno invernal. No, no le he entrado. Entré en el del Señor de los y... Anillos, pero me cansé porque sí. me daba ganas de mear. Porque estaba la, la, el, la, cascada la cascada continuamente, te lo juro. Era era y ya lo quité. Yo me lo he dejado pero puesto. Pero, que... pero es cierto que si, si te sales de los puntos desde donde supuestamente tienes que estar eh, se rompe, o sea, se nota que el, el cartón piedra. Entonces, por eso no puedes moverte libremente por estos entornos porque están muy optimizados para verse desde unos puntos concretos. No sé, se filtraron varias cosas que luego no han llegado a anunciarse y que no y que no están, como un modo como para ver cosas tumbado en la cama y no. Y, no. y lo que tampoco está en las notas de la versión oficial, pero hay varios comentarios de gente que sí que ha llegado a esta actualización y que lo aprobó. Dicen que el pass-through se ve ahora más nítido, el pass-through en blanco y negro, ¿eh? el de las eh, eh, Quest 2, que iba a decir que tenemos uh -huh. todos porque con Quest Pro tendremos... <risa> Habrá poquitos. Pero, pero yo a mí como me he llegado no lo puedo con más más menos turbio, me con menos aberraciones, más que es que, que, que es mejor. No están las notas oficiales, pero lo he oído comentar por varios. Entonces, claro, como es algo que yo todavía no he probado, porque a mí las vías todavía no, no, no se han actualizado, bueno, pues. Será no, efecto placebo. Será. Pues no lo placebo? sé. <susurra> No ver, lo sé. Que yo, yo, prestar... creo que sí, yo creo que si, si Meta hubiera hecho una mejora por software del pass-through de, de, de Quest 2, habría noticia bombo y platillo, ¿no? Como la mejora del hand-tracking y esas cosas. entonces Pero mm. es que tampoco es raro que muchas veces eh, añaden características a, a, a las versiones de software que no, a las que no les dan publicidad en su momento y luego resulta que, que sí que han llegado. pues Tienen ahí un poco sí, de lío como... con esto de las... En, ver, en verdad ya lo hicieron. Por ejemplo, no anunciaron la corrección de la perspectiva. Ejemplo, al principio, Quest 1, lo que veías en el modo pass-through, se veía muy, todo como muy pequeño porque eh, usaba directamente sin corregir la perspectiva de las cámaras eh, que están como a esta distancia, que no están cerca de tus ojos. Entonces, eso, en, en cierta actualización, de repente estaba corregido y no lo, no lo anunciaron tampoco en ningún sitio. Y... Sí, me creo que hayan añadido alguna mejora en plan ponerle un filtro de sharpening o algo que eso es una mejora o quizá, relativa o quizá, por... o, quizá, o, quizá, o quizá tenga que ver con ese aumento del cómputo de la GPU de un, de un 7% más que ahora pueda estar empleando eso para mejorar el pass-through que también se hacía definitivo o llegaba con la versión esta de ahora que anunciaron ver, esto antes de... El pass-through pass ah, lleva un filtro no sé, de post-procesado no sé. de geometría que tiene que hacer y de todo sí. se aprende o sea, que a lo mejor han mejorado, yo no digo por qué no, a lo mejor han mejorado el, el algoritmo de, de geometría, le han metido ahí un S, la matriz empieza a generar otros, otra forma distinta y dices, ah, pues mira, pues me he quitado ¿Eh? la huilla S que parece que hace un poco, no lo sé, la ¿Eh? verdad es que eso, eso sí. sí. ¿Eh? Eh, más nítido y ¿Eh? con menos aberraciones, dice Mayplay. Um, ahora que, lo, decís, es que ¿no? lo, comentan, lo, lo comentan Lo comentan varios Entonces digo, pues no sé, ya no será una No sé, algo subjetivo Si ya hay gente que dice Que, es, que sí, que lo nota Bueno, pues si lo has notado Si lo has notado eh, Quiere decir que será verdad Porque yo no, no voy a poner en duda a nadie ahora, ¿Y no es la ¿sí? primera vez que, que lo mejoran sin avisar? O sea que ver, ahí... ¿sí, señor? sí señor Bueno, pues una batería De cosas que es verdad que a ver, hablamos de esto, a mí me gusta hablar de esto porque quiere decir que la realidad virtual sigue viva y que Meta, sea lo que sea, sigue trabajando en ello. Pues sigue trabajando, sí, por, ello, por supuesto. ¿no? El año que no salga por ninguna actualización, diríamos: joder, ponme una mierda. ¿no? O sea, que cuando sale, sale. Lo que sí que es cierto es que, claro, que cada nueva actualización, pues mmm, no te pueden sorprender. Pues mira, ya te puedes conectar al PC sin cable. Ahora puedes, no sé qué. Ah, claro, pues, acá son claro. pequeños detalles, pequeñas mejoras. Peque... No sé, ya no, ya no podemos esperar ninguna revolución en, en Quest 2, ¿no? A nivel del software. Bueno, ¿y qué pasaría si os pregunto eh, si juntamos eh, la inferencia de la IA y la juntamos con los campos radiantes neuronales, el NERF y le metemos ahí un montón de cosas más ¿qué conseguimos? Además de que el mundo desaparezca, o sea, en algún momento petará la IA dirá, ¡hola! ¿Sabes? El Hello World... Pero lo dirá ella. Dirá, ¡Hola! Ya no os necesito. ¿No? Ese momento llegará. Hasta que llegue ese momento, que estamos cada vez más cerca. Eh, Google ha presentado el text to video. Que esto ya se había hablado, pero ya empieza tío? a estar. Empieza a estar más serio. ¿no? Esto se llama MAV3D. Make a video 3 D. Tampoco se han currado mucho el. Molaba más stable diffusion y esas cosas. Y el Dreams y el. No, pero esto, bueno, le han llamado así Ya está en GitHub, liberado Y anda por ahí Así que de ahí a nada Empezaremos a poder hablar Y ver cosas en tres dimensiones Directamente ¿Para qué vale esto? Porque algunos dicen, ¿y esto para qué vale? Pues, Por ejemplo, vale para poblar el metaverso De porquerías De cacharros súper rápido ¿no? Porque ya no vas a tener que diseñarlos, casi. Si esto lo hace bien y lo hace con polígonos pequeñitos y hace sus cositas, eh, pues ya está. Quiero un montón de nubes, un montón de coches, un montón de calles, un montón de tal... Y quiero papel que vuele, pues por... ya, ya está. No tienes que... Cuando sea más óptimo eh, y se pueda directamente renderizar esto en una GPU móvil pues también sería muy interesante ahora mismo necesitas una 3090 para hacerlo probablemente seguramente para verlo a medio tiempo real si es que se puede a tiempo real y, pero en algún momento esto funcionará en los móviles y podemos decir que a lo mejor los motores de videojuegos típicos dejan de tener sentido porque puedes poner un cubo y decirle a la IA que ese cubo sea un coche, un, un coche de Fórmula 1 con, con un material de reflectivo, con, con un, cristales, con luces y sin tener que hacer un, un shader y sin tener que hacer un modelo y sin tener que hacer una textura efectivamente, aquí es verdad que lo que estamos viendo son vídeos 3D, hecho vídeo, 3D, o sea texto a vídeo 3D ¿no? que vas a poder mover la cámara me imagino por donde tú quieras y eh, uh -huh. ya claro, el siguiente paso ya que lo tienes en 3D el vídeo 3D y ya tienes el mapa de profundidad que te está diciendo ahí pues ya de ahí a hacer un modelado 3D, pues hay, hay otra ahí chiquitina supongo ¿No? mm. entonces esto, esto, esto no hay quien lo pare esto no hay quien lo pare último de software, J Balvin, mira esto que es lo que habías hablado antes ahí pues está. es una un, el, joyo, ¿eh? el concierto virtual o en vídeo 180 grados que va a dar pues esta estrella latina de la música en Horizon Worlds que también se podrá seguir en Facebook en Instagram ...va a hacer ahí un repaso de toda, su, de toda su discografía... ...17 temas... ...con él montado en un robot, en un brazo robótico... ...que le va a dar vueltas... ...bailarines que van a perrear alrededor suyo... ...y yo qué sé... Y un juego de luces futurista... ...lo venden así como muy bien... ...pero simplemente tenemos esa imagen... ...yo tengo curiosidad por saber si esto va a ser realmente... ...un concierto que me vaya a dejar a mí con la boca abierta... ...o va a ser como otros conciertos que ha habido en Horizon Worlds... ...que se han visto de pena, pixelados, con cortes planos, como el de los Foo Fighters que fue un chof en toda la regla pero bueno, lo sabremos el 17 de, de pues febrero. yo todavía ¿eh? vi de una chavala eh, que no me la verdad es que no me gustó porque me pareció muy, muy poco currado, o sea, era la chica en sus paños menores uh, moviendo todas las partes del cuerpo y... ¿Pero lo viste en aplicación de Naplap ¿La Megan no. Free Stavion o... No, no, ¿o no, los no, los no, no, otra, otra. En, oh, no. en Horizon, en Horizon, ah. un concierto de Horizon. Ah, en Horizon. Que entré, me puse a verlo, porque al lado a, eh, estaban echando cómo se comía un león una un ciervo, que me pareció asqueroso. Luego en el otro había una cosa del Roth ese que salían las tripas volando por ahí. Que pues es, que ese asqueroso. repite con una... Sí, es, y pero además Y entonces es la de la chavala. Y la de la chavala no me gustó. También porque digo, es que no tenía, la producción no era muy buena. Luego es verdad que vinieron dos raperos y empezaron a moverse ahí y tal, y, y ese me gustó un poquito más, porque tenía un poquito más de algo. Pero bueno, en realidad es poner tres cámaras, tres tiros de cámara y hala, hala, ahí te muevas y ahí hagas lo que tú hagas. Sabes, no había nada interactivo mm. que me hiciera... Mm. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, ya vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de juegos para ir terminando. Eh, este le jugaste, ¿quién jugó esto? ¿Fuiste tú, Gaby? Yo hice sí, yo, yo, un, un vídeo de 5 minutitos. He comprado todos, me falta este. Pues a ver, el, ya sabéis que Walkabout mini golf pues, es una gozada de juego. Los DLCs que han, que han sacado, pues es que son todos irresistibles, que dan ganas de comprárselos todos. Este, que es Atlantis, en vez de costar 3 euritos como los anteriores, cuesta 4 ...y a partir de ahora todos los que saquen van a costar pues, 4 euritos... ...3,99... Vale, pues, ...un par de cafés, un una cervecilla... Sube con la inflación y, hasta el DLC. Sí, bueno. ...y la verdad pues yo no me encontré con Aquaman ni con Namor... ...pero desde luego eh, sí con la ballena típica de la VR... ...con tortugas, pececitos... ...con unos cuantos sí, sí. pollos difíciles... ...como este que hay que ahí encestar la pelotita en cuando abre la boca la, la concha... Y, y está muy bien. Y yo lo probé antes de que se lanzara oficialmente, porque aparte de, la, de ese aumento del, de la capacidad de procesamiento de la, de la GPU de, de Quest, eh, los de Walkabout Mini, de Mini Golf han optimizado el juego y dicen que ahora se va a ver un 33% mejor que antes en Quest. Un 33%, eso es un eso es un montón. Si antes ya se veía muy muy bien, pues ahora en teoría pues, se, verá, pues, pues, bueno, pues, con más se verá con más resolución, ni, se verá con más nitidez al fondo, ese, ese cangrejo muy simpático. Yo creo que Esto la, es lo sea, poli bien, eh? las es lo poli bien, hecho, Sí. Eh, sí. Claro, es que la, lo... música de, la música de, esto, de, de este DLC eh, no, es como de estas bandas sonoras de película que dices tú: Pues no parece espectacular porque no me quedo con ningún tema, pero encaja muy bien con el. Con, con el ambiente que quieren recrear es decir, es como de esta de no la noto, no molesta, pero si te fijas en ella dices tú, mm, es buena eh, aparte, mm. o sea, yo creo que es un DLC muy currado le han, le han... fíjate que es difícil que esta gente haga un DLC mejor que el anterior porque es que el de Lautilus ya era espectacular o... sea ese me pareció espectacular el que no me gustó fue pues, el del laberinto el del laberinto el del laberinto... Bueno. Me parece un poco sí, simplón. Bueno, un poco simplón pues este a simple, vi, este, este, este simple vista no es nada espectacular. No te vas a encontrar una recreación ahí de la Atlántida, sumergida, pues yo qué sé, unas ruinas, un tal. Pero es que es muy. Lo, lo, que es, lo, que, lo que es lo importante, el juego, el meter los, la, la, los pelotitas en los hoyos, es que son. que Cada hoyo es un reto diferente. La y mol, ballena, mola, po. mola. Mira, la ballena, la ballena del OBR, la ballena no, pero de VR. se ve súper bonito, en, en verdad. No, bastante chulo. Pues sí, este, este va a caer seguro. La mayor, el mayor problema que tiene esto es que no es compatible con Pico. Los que tienen Pico no están recibiendo mm. los DLCs todavía. Les puse un mensaje el otro día. El, los recibirán sí. más tarde. ¿eh? O claro, sea, lo bastante llega, más tarde. Sí, sí, pero pasa, pasa con un montón de aplicaciones de, de Pico. ¿eh? Salen primero los DLCs o las mejoras o las actualizaciones para Quest y después va, va Pico. Este estará en. Pero también es. ¿Estará en PSVR 2? Eh, este no, porque, bueno, no, es lo que está pidiendo la gente, porque tampoco es que tampoco salió en PSVR, este está para Quest, para Pico claro. y, para, y para PC. Entonces, eh, cada vez que sacan un DLC, les, les preguntan, sí, sí, muy bien, pero va, va a salir en vr 2 y nunca contestan. Es que si saliera en PSVR 2, la próxima fiesta de real virtual la hacemos aquí dentro. Pues sí, sería chulo Porque otra de las vi, otras, Otra de las virtudes de World Cup Golf es que funciona muy bien El multijugador, el encontrar sí, amigos sí. Y encontrar gente para jugar funcionan muy Lo que acaba bien. de hacer, Gaby, no lo vuelves a repetir En 10 años ¿eh? bueno, a ver, eso Es, es, pues, es oye, que para los vídeos de 5 minutos pendiente, eh, No pues, pendiente. Este... Pero, pero <risas> Repite, repite <risas> Pero hacer eso que has hecho, ya te digo yo Que, que no te vuelve a salir en la puñetera vida Mira. soy un golfista profesional venga o sea, anda, vete a... venga anda bueno, eh, Eagle Eagle, sí el, el... vamos a hablar un momento del Not For Broadcast VR Not, Not for Broadcast, que era un juego, bueno, que era que es una serie, una comedia de la que se hizo un juego plano para PC y que el 23 de marzo sale un port eh, para PC VR y para MetaQuest 2. ¿Eh? En el que eres el, pues no sé, el regidor, editor, director, el responsable de que en un informativo nocturno de un canal británico pues siga todo en adelante, adelante pero pasan cositas, uh -huh. incendios. Invitados que se salen del guión, presentadores que dicen una palabra que hay que censurar. Pues eh, el, eh, me recuerda mucho. A, hay unos, hay un tío que se llama Sam Barlow, que alguno de vosotros no sé si lo conoce, pero si no, ya estáis tardando. Que so, que hace unos juegos narrativos. Yo juego a los tres que tiene. El Immortality es el último, que tiene, son, son con actores reales, grabaciones con actores reales que tienes que poner en orden. Luego está también el de la chica esta que está en la comisaría, que no acuerdo cómo se llama. El otro, bueno, son juegazos que a mí me, me apasionan. Me recuerda un poco a eso, porque son imágenes reales, no de actores reales. Sí, sí, sí. Pues, en un eh, entorno virtual, es decir, estás, tú tienes que... Conseguir seguir emitiendo, pese a que por el fondo se caigan las antenas, los botones te den calambrazos, eh, bueno, pasan mil cosas, pasan mil hay, cosas. Hay que, poner, hay, que, hay que poner el ventilador enfocado a las resistencias esas, porque si no se calientan y explotan. O sea, y, pues en, verdad, en verdad, en... parece que es cachondeo, pero a mí me parece realista. O sea, si os dijera... Es lo que... Como hemos salido de algunos directos nosotros en la radio. No, Se podía que, hacer un juego, sí. Te lo juro que no lo creéis. O sea, ha habido momentos de decir. Nosotros siempre creemos que es un milagro. O sea, cuando salimos, sobre todo cuando sales fuera del estudio. Y yo, como mi trabajo es siempre fuera del estudio, cuando, y ya si es una zona de guerra o es una zona de esa. Yo he hecho directos que luego me los he vuelto a poner para decir esto no, no, es imposible que haya salido, o sea, sí sí y estás ahí con un clip metiéndolo por un S mientras tocas en otro sitio le ha dicho a un compañero que mantenga las manos así con el satélite que se le va el S, o sea y sales, o sea eh, sí así que yo a este no lo voy a jugar porque es estrella, le tengo mi trabajo como para encima. este, sí. es, trabajar, este para que es trabajar este es un, este es un job simulator claro, es, un job job es lo que le pasa a VR el 90% a las veces que es todo, eh, <risa> vamos a simular que trabajas, ¿no? que caen narices que no quiero sí, bueno, sí. Este jugarlo como en Elite luego... Dangerous Elite Dangerous se convierte en un trabajo y eso en VR pues madre mía de, de, de camionero amigos. espacial eso es He llamado más Dodotis, de una estación espacial a otra, que cualquiera que trabaja en el Mercadona. Total. Pero bueno. Tal cual, tal cual. Es así. Es así. Otro que, juego que me ha parecido gracioso, el Fórmula Retro Racing. Esta dice que eh, van a sacar ahora un, un Kickstarter porque quieren meterle VR. Un ¿vale? Kickstarter. Sí. ¿Quieren no, la VR? la VR creo que. Creo que ya tiene, si no recuerdo mal, ya tiene soporte VR. Bueno, porque de hecho yo lo he jugado en VR, lo he probado en la demo que hay en Steam. Y lo que quieren es eh, mejorarla, ampliarla, multijugador, eh, etcétera. Y, mm, este bueno, es lo poli, este man. es un como bueno, eh, es, es, es como si fuese un juego de los años 90, ¿no? De de de, de coches no. que esas. A ver, no, wow. que tiene mejores gráficos que Dirt. O sea, que del Grit Grit, que Grit eh, Legends que la, Oye, que pero Grit Legends tiene Legends tiene sus defensores ¿eh? Publicamos la, El análisis esta, esta semana en, en la web Y Creo que hay un 6, y medio, 6,7, no me acuerdo exactamente la, la tal, no llega al notable. Entonces, para gente, hay para muchos que eso les parece una barbaridad, mucho. otros que dicen, sí, sí, tiene unos gráficos horribles, pero es muy divertido y han conseguido meter todo el juego, no hay nada igual en Quest 2. Efectivamente. Es, es un juego que también Que, que está polarizando allá a, a el, los rovianos. A unos les gusta y otros lo detestan. Este es el port de Gran Turismo 7 a Quest. Aquí lo tengo. <risa> <risa> <Vale>. <risa> Pues, ¿les ha quedado medio bien? ¿Les ha quedado medio bien? bueno Oye, pues, con que vaya... con, con bueno, Tiene pinta de ser de... divertido. Claro. Con ya con... sabemos que Julio no va a apoyar la campaña de Kickstarter, pero bueno, oye... Eh, no, entonces... ¿Cómo que no? A mí no me gusta gráficamente, pero tiene pinta de ser divertido. Oh. Bueno, pues... Ah, bueno, eh... bueno, pues entonces apoya, apóyalo para que lo mejoren. Llevamos hoy y media. ¿Eh? Llevamos hoy y media. Vamos a, hacer, vamos a hacer lo que prometimos en el último programa, que fue... Hicimos una pregunta, ¿te acuerdas, Gaby? Que nos venimos arriba. Hicimos sí. una pregunta de qué juego... Que hayas jugado en tu vida te gustaría que estuviera en VR porque así de esa manera nos conocemos más, entonces, lo como, tengo clarísimo como, como los programas de las parejas donde se dicen sus cosas, así nos conocemos, llevamos mucho tiempo juntos y no nos conocemos, pues así nos conocemos entonces es recopilado <susurra> He recopilado todos los comentarios ah, que habéis vale. hecho, que la verdad es que es, o sea, os ha gustado la idea, porque, eh, bueno, no todos, la mayoría de los que habéis dicho están aquí. Sí, a, a, unos los habéis hecho a través de YouTube, otros Eso. a través de la noticia de la, Mario, de la web. Mario Misas nos comenta que Green Fandango, y además la pregunta que hacíamos era, no solo me dices el juego, me dices el por qué, porque decir el juego es muy gratuito, pero el por qué es cuando empiezan a ponerse serias las cosas, y entonces... Mario Misas, Green Fandango con gráficos actualizados sumado al guión tan bueno que tiene el doblaje español, sería una delicia volver a jugarlo así bien, pensar en estos juegos, si de verdad tiene cabida la VR o si de verdad es posible porque claro, habéis puesto algunas cosas que digo ¿y, ¿y cómo lo hacemos eso en VR? no lo sé, yo este, este ¿en primera persona? ¿en tercera persona? claro en tercera, ah, como si estuvieses ahí en el escenario, en tercera, junto con ¿no? el ¿En tercera, claro ¿no? claro mm. Carlotron, me gustaría un Dragon Slayer 3D en VR. Porque los gráficos Self-Shading casarían con VR. Y, y bueno, pues la obra de Don Bluth. Desde dentro sería una pasada. Sí, ostras, lo que pasa es que era muy 2D, ¿no? O sea, yo. Recuerdo, claro, y a Marte que luego había que darle, había que darle en el, el, el. Bueno, no sé, era el botón en el momento indicado. Y. y bueno, ¿Sí? es. es es curioso, ¿no? Es curioso, Sí. Carlotron. Eso también dice la edad que tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Dragon Lair 3D. ¿Por qué tiene Tienes ¿tiene a, a ver si sale y si o... no, digo el, luego yo el mío. ¿Qué? Venga. Vale, pero también… Más Uy, más que más. este… Lo, que es... Detroit, ¿vale? Que este lo estoy jugando este ahora. Sí. Este sí. Detroit, Dragon Human. Sí, yo me quedé un poco frío con el Pero… La... pero... En VR en no encajaría mucho porque tiene mucha narrativa la cámara en este juego, o sea, los planos. Es muy, y, cin habría, habría, ah, es muy cinemático. Ah, habría que modificar, que tendría que ser un. Bueno, habría que cambiar muchas cosas. Pero yo lo estoy jugando ahora, ¿eh? Y me vale. está gustando. Es, es una pasada, a mí me flipa. Camilio eh, le gusta The Last of Us no me digáis nada porque no voy a ver la serie hasta que termine, porque no quiero eh, han hecho la nueva versión para PS5 que se pudiera jugar en PSVR 2, el mejor juego de la historia eh, sí, eso, para muchos lo estáis diciendo yo no he tenido la oportunidad de jugar y por eso quiero jugar antes de ver la serie, sería la guinda para que fuera la perfección absoluta Joder, ahí te ha venido pero tendría que ser en tercera persona también, claro, porque también es que por el, el juego y bueno, no estaría mal estaría y, pero es de zombies mejor. es de zombies es de zombies, pero bien. Pero si es zombies premium, yo lo juego. <risa> es zombie sí, el, de, de calidad. Si es de, zombies, zombies low lo juega tu prima. Si es zombie premium, o sea, si miras al zombie y el zombie te devuelve la mirada y entonces se produce, hay una reflexión, en... entonces bien. La mirada no te la puede devolver. Con mucho te hace, este... wow, de ah, este este... las of, de las ofas y su segunda parte son unas de las grandes exclusivas de PlayStation que sale. En la, el primero sale ya en, en PC en marzo. ¿eh? Es de estos que Sony poco a poco nos va Vale, bueno. nos va Quique, dejando Kike nos dice que tantos y tantos hombre claro tantos y tantos Kike también tiene tú te dabas también bien dice todos los X Win porque me cago en la mar yo el X Win jugaba ya cuando tenía seis añitos eh, los X Win se convertidos de forma narrativa es verdad es verdad en caja mm. eh, con nota y pedales sí. y Star Citizen nativo eh, Starfield nativo o sea que, uff, uf, ahí has pedido, has pedido Starfield, madre mía. Dale. No ha salido todavía, pero eso yo quiero que salga directo en VR. Sí, señor. Sí, señor. Alois, Alois. Red, Red, Red, Redemption 2. ¡Hala! Claro, hombre, Red, Red, Red, Redemption 2, pues sí. Y entonces al final terminas jugando a. a ¿Cómo se llama la serie esta? Del HBO que se lanzó un bao. Y empieza así. Red, Red, Red, Redemption. Venga, hombre. La de los ¿Eh? robots. ¿Cuál? La de los robots. Ah, la de, ah, de eh, Westworld. Eh, bueno, Pan, Pan, hay un Pan, juego de Westworld en VR. Eh, de, de, pues, eh, de Surbios, de los juegos buenos de Surbios. Sí, sí, es, y es muy bueno, o sea, está muy ¿Sí? guay. Bueno, pues Rara eh, sí. Redemption eh, sería lo más parecido a estar ahí. ¿no? Sí. Porque, Creo eh, que lo votaba alguien más, pero de, pero decía: Pero no me vale el mod ese de Luke Rocks, que no eso. me gusta nada. El mod no, el mod no, pero que salga nativo. Bueno, pues también. Oye, llevamos ya unos cuantos millones de inversión, así, ¿eh? a, a bote pronto. O sea, no, no, no habéis dicho ninguno. El Pac-Man, ni, ni la OCA, ni el, el, el Dominó. ¿no? El Ramón. Ramón. Metal el sol. ¡Qué pesado Ramón con el Metal te lo, te lo juro que lo voy a programar yo. Yo le doy la razón. Sí, pero le doy la razón. Sí. Y además, molaría que, que se jugara en Diorama. O sea, en plan VR, pero no desde dentro. Solamente desde dentro cuando estás con bueno, el sniper o, o agachándote lo que sea. Pero molaría muchísimo que lo vieras en Diorama delante de ti. Kojima, ¿te gusta plan. la VR? ¿Quieres hacer VR? Hazla de una puñetera vez. Leches. Bien. Sea el Metal Gear Solid o otro Bien. nuevo. Profes, el único el único, el único único cabal. El Horizon de PSVR 2 y el modo VR de ERE 4 Remake. ¿Eh? Eso, es, eso, es, eso es ser, no, no, ser no, no. con los pies no, en la tierra. Esto ya los, esto ya los tienes, mm -hmm. estos es, buenos bueno, pies en la tierra. Eduardo Gómez Carretero, el Mountain Blade Bannerlord, para comandar ejércitos en un combate en VR. Hostia, eso, comandar ejércitos, subirte Uy, a la colina no. y yo este no lo conozco. ¿Cuál es el Mountain Blade Bannerlord? Pues creo que es eso de, de estrategia, ¿no? De, pero no lo, creo que no lo he jugado. Me, me suena, pero no lo he jugado. Me... Bueno, tampoco juego al grid fandango ¿eh? y esto ahí tengo ahí un, una, una tara en mi expediente Hostia, pues, este tenía pues, tiene, muchas aventuritas tiene un pintón el juego tiene uh -huh. un pintón lo ¿No, para que no ah qué mierda no puedo no puedo quería, quería poner una imagen y, y... de montar a caballo y dar espadazos dicen por, por el chat que es sí sí sí no el que lo estoy viendo ahora oh pues pues pues ahí ahí te... ya está, ¿no? O sea, esto, por, esto, esto lo por, quiero llevar por, ya... porque eso es yo siempre he pensado cuánto duraría en un juego de esos, o sea, cuánto duraría en la vida real si me subo un caballo de esos. En primero, yo creo que no llegaría ni a luchar contra los malos. Creo que me caigo antes y me mata a mi compañero que por, me pasa por encima. Porque tú vas ahí prrr, y cuando llegas contra los contra los contrarios, ahí yo creo que me, llega un momento que pierde la referencia, ¿no? O sea, perdería la referencia contra quién matas y contra quién no. Porque claro, allí nadie lleva unos petos para saber qué equipo tiene. O sea, ¿a quién no tienes que matar? Me encantaría un juego de estos en primera persona por eso, para revivir lo que es una montonera de mil tíos dándose de hostias y tú no saber a quién matar. Porque llegará un momento que esté todo de barro que al final y a mí no, que somos compañeros, ¿no? Como decía el de, que soy compañero, coño. <risa> No sé, ahí tú pegando así espada comiendo claro. la mano así. Claro, pues no sé. A quien, claro, a quien no te pegue ya, pero si el Hostia. compañero te pega, pues te tendrás que defender. Entonces, mm. estos juegos multitudinarios de pegarse, le en primera persona, lo compro. Lo compro. Y eso de coger una espada en el suelo, tiene que haber un montón de sí. espadas por el suelo, un montón de cosas, de gritos, de tal. Eh, sí. Sí, sí, el, bueno. el estar, nada no, más tiene que ser una experiencia estar entre la multitud y que no sepas lo que cojones pasa y tal claro. tiene, que ser, tiene que ser chulo ¿cuándo termina la, la guerra esa cuando mueres, es claro. el primer espadazo que te dan. O sea, empiezas no. empieza, tres segundos después ya has muerto porque, a ver, Pero no hay, no, o sea, no hay nadie, no hay nadie como en las visitas a los museos que lleva que, que lleva un, una, una esta y dice por aquí. O sea, tú empiezas ahí a matar, a matar y ya está, ya está. Y además es que realmente ni siquiera te podías guiar por los colores en, en, la, en la Edad Media, eso que van ahí como super uniformados y tal. En realidad, como muchos llevaban una marquita en algún sitio para saber... Pero los tenías que conocer, o sea, era un follón. Ahí te, te, te podía pegar un espadazo un compañero tuyo seguro. Eso es montonera, montonera y que... Había, fu Había fuego amigo, pero con espadas. Claro, o sea, cada uno llevaba lo que podía a la batalla. O sea, eso de las armaduras, todos con armadura, no, eso solo lo llevaban los, los que claro, tenían claro, dinericos. Eh, efectivamente. Sí. Efectivamente. Y eso, y a cinco FPS. Que, que levanten la espada y solo tengan dos movimientos, que es arriba o abajo. No, no hay frame para hacer el movimiento claro. Es, es claro es aquí o aquí miras hacia, hacia un lado eh, miras hacia el otro y has muerto porque o sea, en, en, entre medias has muerto ¿eh? no. bueno, mola, mola mola otro, otro Final Fantasy VII, ala, otra vez más fantasía imposible mm. pues tiene pinta de ser fantasía, pero bien, oye, mola mola, la mm. verdad es que imaginais, claro, bueno, espera que todavía quedan eh. Adrián, Zelda oh, sí, sí a mí Zelda, Zelda eh, me cogería un año sabático en el trabajo. Diría, me voy. Volveré. Sería un, un, un pasote. Petate. Es que además me, me compro un petate para poder comer mientras juego. Eh, o sea, <risa> perdón. No sé, es... Bueno, hay un Zelda en VR. Ya con me... Nintendo Lavo no, el verso de White pero que fe, fe, fe, fe, fe. Hay, hay, hay mods y, hay mods para jugar a varios celdas y sí, también hay VR. mods para jugar en con Dolphin y, y tal en PC sí, bueno todo, efectivamente tú ya sabes no de lo que hablamos yo quiero el Zelda de sí verdad. sí un Zelda la... bien hecho por Nintendo Zelda de verdad. claro, claro un Zelda que... de verdad el Zelda verdad, Ahí... pues no sabes no eso es no un eso. port guerrero eso es eh... yo hablando de Nintendo digo el mío bueno va, seguimos seguimos vale. J.P. Lara, eh, también das muchas razones y me gusta, porque lo que era una enciclopedia de Star Trek, la nueva generación dice eso que le gustaría información técnica sobre la Enterprise joder pues fíjate que había un, en Sansar había un museo de la de Star Trek que podías entrar con unos eh, no estaba mal hecho podías ir incluso al, al Holodeck y podías, o sea que estaba bien Qué guay um, bueno Ahí está, enciclopedia Star Trek. Esto es, lo, esto es mi original. Ves si es que, joder, tiene que haber gente para todo, claro que sí. Todos los point and click, Maniac Mansion. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? A ver. Bueno, pues como en, en, en el, el Secreto de Retrópolis, por ejemplo, que es un point and click en, en VR, dibujo con Quill. Uy, el hmm. Lizard Sweet Larry, ese sí que me lo hacía. Ken Sent Me. Si alguno de vosotros ha de lo que está hablando, sabe la secuencia que es. Ken Sent Me. Bueno, pues eh, sí. Meterte ahí en el, en el callejón y que te peguen una paliza por haber cogido un, un condón usado de un... Ese, ese juego... A mí me a mí me abrió me abrió la mente con, siendo pequeñito. También era ese juego de hijo, ¿a qué juegas? A nada, papá. A, a nada, papá. Y había, una, había una prostituta que había cogido sida por no sé qué. Y digo, ¿cómo, ¿cómo le explico yo que esto es un videojuego? Claro, pues eh, sí. Eh, sí, cierra, cierra. El matrimonio cierra, a ver si vuelve. Eh, creo que estaban mm. haciendo algo, ¿no? Estaban haciendo algo. Sierra, ver, volviendo, ¿no? el, el, el, el, sí, Colossal Cave. Eso. ¿verdad? Ah, no, a ver, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí, Estaba yo ahí sí, sí. Pues sí. Vale. juega, juega, juégalo, juégalo, no, a, a ver qué opinas. Rubén nos dice que no lo tiene claro. Pero que sí que le gustaría el Space Harrier o el Afterburner. Hombre, sea, Afterburner. Afterburner. Ya, pero es que Afterburner daba muchas vueltas. Cuando, cuando girabas el, el, el, el, hacia la derecha, hacía la vuelta esa y yo creo que echabas hasta la papilla. O sea que, que bueno, de aviones es verdad que tenemos, que tenemos un. Que tenemos un poquito. Tony. Tony, le gustaría la saga Total War no sé cuál es Total mm -hmm. War yo no o sea, juego nunca, Lucas es, es, estrategia juego en, juego en de, tiempo de estrategia tiempo real. Sí. En, en tiempo real yo jugué al Rome Total War que es el que jugué yo que era de, de la época de los romanos y estaba muy guay también porque tenía esa eh, o era 3D y podías ver las batallas en 3D ahí con dos pegándose como, como el de antes no pues eh, a ver esto tiene que tener tiene pinta de, de eso de mil millones de millones de polígonos tirados por todos lados en realidad no, eso puede cualquier móvil, guarderillo. Pero yo hecho de, sí. menos, hecho de menos juegos de estrategia, sí, a ver, yo sé que ahora me vais a matar, pero de meo que no termina de... porque es tan difícil. A mí me gustó mucho el primero, el... Joder, vaya memoria que tengo hoy, ¿cómo se llamaba el primero? Aquel que, que cogías y, movi y te ibas moviendo, ibas colocando los muñecos de Oculus, que, que además eh, eh, eran actores conocidos los que ponían las voces. Sí, ah, sí. El, de, el del juego, hostia, pero que se, que, que se veía horrendo, que era de, de algo, era, puede ser de algo de Godzilla o algo así No, no, no, no, no, no, no, no, que, que, que era, era de construcción, era de, de, de, de, de, joder, en tiempo real Hostia, ¿no? Ah. eh, oh, joder, cómo estamos Mira, Anda que... Ma... No, puh, que no, puh, puh, puh, puh. Que no, no, bueno, ya no, lo mirar, pero ya no. Era, era muy divertido. Pues yo echo mucho de menos ese tipo de juegos. Me, me gustó, la verdad es que. Brass Tactics, muchas gracias, tactic, Brass eso. Tactics, muchas gracias, Rogis. Pues ese, Brass Tactics, yo le echo de menos. Le echo de menos porque me lo, te, me lo terminé entero y me y me apasionó. Me gustó mucho, pero por, tenía un tonillo muy bien conseguido. Claro, no era, no era esto. Esto es más bestia. Esto es más. Ah, vale. vale. Ya sé cuál decís. Es de más bestia. Bueno, más. Virtuoski. Nombre es que os ponéis. Virtu... Es imposible. Vitor. No. Vitor. Vito... Vito... Vitor. Vitorowski. Vitorowski. Vitorowski. Planet Size 2. No sé cuál es. Pero el auténtico bombazo sería el arma. Joder, pero el arma. El ar... Hombre, el arma sí, pero tenemos ya varios de guerra, ¿no? No entiendo cómo en su día lo sacaron con soporte de track y R. eso es verdad. A ver, Bohemia Interactive, a mí me gustó mucho el Flashpoint yo ese juego sí que le eché... Porque era un juego muy... Todo lo que hacía Bohemia era como muy real. Yo recuerdo que me mataron en el juego en un bosque de un tiro a 300 metros. Sonó ¡pam! Y lo siguiente era ¡Estás muerto! digo, wow, así es la guerra real. Que no sabes ni de dónde Impacto. te han matado. Y encima ni le has visto. Y estás solo. O sea, te podía haber disparado un conejo. Ah. <risa> el de la, los caballeros de la tabla cuadrada. Eso es. Es la vida real. Palmas y has palmado. Y ya no se ha guardado de ti nadie. Bueno, Arma. Sí puede ser, sí puede ser. Venga, más. Más. Rocho. Yo espero el Micropros. Joder, Micropros. Pero vamos a ver que, que, que tenemos ya. Que, que, claro, la edad que tenemos. El -17 yo no sé ni cuál es. <ríe> Sí, a ese he jugado yo. Al B-17 Flying Fortress le tenía hasta en cartón. Le tenía en PC en cartón. Cuando los juegos venían en cartón. Qué oh, cómo molaba eso! De Mike D. Sí, señor. Y también el arma. no Bueno, pues... Eh... Bueno, bueno, Llevan eh. dos de arma. Llevan dos arma, sí. Eh, ¡Rogis! ¿estás por ¡Ahí! ¡Ahí! Eso Prime? es donde llegar. Claro, Metroid Prime VR. Ay. Sí, señor. Sí, pero es que ese, Ay, onda, yo lo onda. he jugado en, Yo ya he jugado a Metroid Prime en VR Bueno, salió pero, un mod al principio, ¿no? No, no, pero salió un, salió un mod pero, pero no, era, no era tan bueno como un, uno que hizo un amigo mío para la universidad, en plan de proyecto final de carrera, que hizo un port de Metroid Prime en VR, de verdad, con mecánicas VR. De hecho, sí. te he pasado, eh, por ahí un vídeo de, de, del, del proyecto, en WhatsApp Voy. <ríe> Y, y está guapísimo o sea, es, es, estoy deseando que Nintendo lo haga realidad porque claro, este, este chico lo hizo y no lo puede publicar porque eh, está hecho pues como en contexto de eh, educativo y tal y de ahí no puede salir, uh -huh. pero yo lo probé y es alucinante está chulísimo vale, se puede vale. jugar a toda la parte de la frigata de la, de la fragata pirata del principio sí. y hizo también Fendrana Drift y con la mecánica del rayo enganche y todo. Es flipante. ¿Por qué lo tienes? <risa> <risa> bueno, ahí sale el disclaimer de lo sí, que estaba diciendo de... que no se puede usar. <risa> de no lo no matéis. Mira, ahí usan algo además para andar. <risa> Como... <risa> También hizo... O voy a comer, eh, una bolita Sí, la, la mecánica de la, de la morfosfera es en tercera persona visto como... De, de, o sea, tú te agachas eh, estás dentro de la morfosfera y a la vez estás viendo un holograma de lo que pasa afuera en tercera persona como... O sea, y tienes para cambiar de rayos eh, pulsando botoncitos en el arma eh, te, para cambiar de visor eh, te haces así el gesto de... te haces así, pones visor de rayos X así, visor de infrarrojos, así visor de escaneo está chulísimo, a mí me encantó bueno, es una lástima que Nintendo no esté desarrollando estas franquicias en VR porque es que además aquí vas dentro del casco de Samus y te da el vapor del de de cuando hayas un chorro de vapor y, y te empaña eh, el cristal. Que, que, que o sea, nos la, es, la inmersividad nos está haciendo es. polvo. No está haciendo porque no existe. Sí. No se puede hablar. Nos está haciendo polvo. Joder, ya ves. Es una vale, maravilla. Compro, este compro, este, este compro, sí. Bueno, pues eh, estábamos hablando de ese. Venga más, John. Que también estás por aquí. Supongo que GTA V. A falta de GTA VI, claro. Pues, pues bien, si estuviera pasado. Yo este creo que va a llegar. Yo este creo que va a llegar. El Cyberpunk no creo que llegue. O llegará, pero cuando seamos abueletes. Y el Red Redemption también. Yo creo que se le verá a mi hijo. Pero el GTA V yo creo que va a llegar. Y lo hablamos en el programa sí, anterior. Ya. Llegará el, llegará el Low Fi y será el Cyberpunk 2077 de la VR. <risa> El, ese todavía estamos esperando que pase. Eh, Jonathan, puestos a pedir Lost in Random. Una acción que me gusta bastante. Eso sí, jugado en primera persona. No sé cuál es. Lost in Random, ¿cuál es? Ni idea. ¿No? Ni idea. Estoy yendo aquí a Steam para ver cuál es, pero tampoco valoraciones muy positivas en Steam. Tiene una estética un poco tipo Alice en el Play de la Maravillas siniestra Pues no, no te creas tú que no. ¿No? Espera, me voy a bajar el tráiler y así lo vemos todos. Porque este no le tengo yo en el, en el radar. Mm. Lost in Random. Ahora me imagino que será este, ¿no? No se llama ahí. Lost in Random. Ah, pues muy, muy narrativo, ¿no? Muy... Que es de plataformas. Bueno, la verdad es que el trailer no hay que una un trepidante aventura inspirada en la literatura oh, gótica. Pues oh, qué bonito, mm. ¿no? Bueno, visualmente ¿sabes? sí. Tiene pinta... Ah, ¡Qué bonito! <risa> mira al lado. <risa> ¡Qué gracioso! Eh, pues sí. Oye, pues este sí que tiene pinta de diorama, ¿eh? Sí, sí, total. Lo único que los juegos en los que la cámara rota tanto es regular, pero este con la cámara bien ajustada para que se viese en el VR, tiene que estar muy chulo, ¿eh? Sí. El apartado artístico, así ver los materiales esos en, en VR y que sean pequeñitos ¿eh? estaría muy guay, sí. Pues sí. A mí me dice. Le doy que mi es, voto es, también. O sea, me dices que es el último corto que han sacado en Sundance, ¿no? Esas cosas de tal, y dices, ah, pues me lo creo. O sea, Oye, qué bonito el juego. Me quedo con, el, me quedo con él porque... Uh -huh. Porque a lo mejor me lo juego en. Aunque sean 2D. Sí, sí señor. Sí, señor. Bueno, está... nos quedan nos quedan tres. Y ya vamos terminando. Jader o Jader. En mi caso, aunque hay otros juegos que me han marcado, pedría el Destiny. El Destiny, muy conocido. Al uno le eché bueno. más de 5.000 horas con mis amigos. Y al dos, unas 2.000. Eso pues en pandemia, ¿no? Me imagino. <risa> eh, porque descubrí la VR. A ver si hay suerte ahora que a Sony ha comprado Bungie para Destiny 3. Destiny, yo lo, claro, lo conozco más por mi hijo, que tiene un póster ahí de dos metros en su, en su cuarto de Destiny 1. Yo he jugado también y sí. con algunos amigos y es bastante ya, yo, chulo. Yo he jugado, sí. Sí. sí. sí. Bueno, bueno. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos por aquí? The Foss, Papetir, Es una historia maravillosa, muy divertido. Como si estuvieses viendo una obra de teatro. Yo creo que este me suena, el Papetir. ¿Lo os suena a vosotros? No, lo estoy buscando no. también, pero no. A mí me suena, ¿eh? Hay tantos juegos. Por Dios. ¿Es de Sony J Game. Japan? ¿Sony Japan? Es de. B... Pues... Claro, yo encontraba el tráiler de la Play. Pero es muy. Sí, supuesto. O sea, sí, la magia de Sony, sí. pues no es o sea... un, un, un juego de PlayStation bonito, 3, parece. Muy bonito. Muy bonito. Hombre, ya puestos, puestos, puestos, claro. Bueno, yo luego digo el, el mío. Porque ahora falta, faltamos nosotros. A ver, el último. Guillotín, aunque nunca ocurrirá ya empezamos, esto ya es empezar con optimismo, a mí me gustaría ver una adaptación de VR de Shadow of the Comet joder, Shadow of the Comet pues sí, claro, es un pedazo de mega juego, la mejor adaptación a Lovecraft, es cierto pero a ver cómo metes eso en VR Uf, está complicado, pero molaría también Sí, molaría venga, pues a ver eh, muchas gracias a todos los que habéis participado, eh ha sido una chulada el, el, que, el que interaccionéis también con nosotros y que esto no sea solo de nosotros para vosotros. O sea, que genial. Eh, y haremos más cosas de estas. Uh -huh. Empezando por abajo, Abby, el tuyo. Yo voy a decir uno que me fascina, que es el Homeworld, del que este año se supuestamente sale la tercera parte. Y sé que esta semana llega algo que se llama Orbital Strike VR, que intenta ser un Homeworld de Hacendado, pero me parece que no va a satisfacer mis expectativas. Así que de los miles que podría decir, cientos o docenas, me quedaría como Homeworld VR. Ah, sí, muy bien. Toma ya. Pues nada, te lo voy. Pues muy guay. Me <ríe> guay, sí. El tuyo juega. Eh, Sentirme ahí en el espacio. ¿eh? Sí. Yo el Metroid para enviar, o sea, es que. Pff, tiene que ser ese. O sea, ese tiene que salir alguna vez. Nintendo, por favor. ¡Ah, juegos de VR! Es que lo necesitamos ya. Yo quiero a Nintendo haciendo juegos de VR con sus sagas míticas y la que más pega de VR es Metroid Prime. Como no saquen en su vida un Metroid Prime, en mi vida, como no saquen en mi vida un Metroid Prime VR, me enfado. Sí, pues sí. Metroid, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo os voy a proponer eh, un juego que he jugado hace nada y me ha gustado. He jugado en 2 porque es verdad que... Sí. Pero he jugado en 2 con las gafas puestas. No sé si vale. Pero bueno, jugando. The Long Dark. Me ha gustado mucho. Es un walking, walking Simulator. Creo que estaría muy, muy, muy, muy hecho para VR. Muy hecho. Porque es verdad que las dinámicas son fáciles. Y, y no sé. Tiene buena... O sea, es un survival. No hay zombies. Pero hay lobos. Y hay hambre. Y frío. Y hay accidentes y hay cosas Uy, frío, frío ya tengo yo Uf. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé Calla, que estuve, Me tiré el otro día una hora jugando con las gamas puestas En 2D a esto Un frío, claro, porque te, le, le, le cacharrean los dientes Le hacen ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pues me quité el visor, salí a la calle Y digo, y, y te lo juro que pensaba que estaba Dentro del juego, digo, tengo que conseguir comida Digo, tengo, tengo que abrir <risa> sí, sí, tengo, tengo que abrir una maleta De alguien para coger un jersey o algo O sea, madre mía, eh, bueno, Sí, para lo que había había alguien haciendo un mod, pero a mí es que me salen salpullidos con algunos mods. Se me, se me acaba la ilusión. Se bueno, se puede. Se puede mm. Bueno, no ha venido Ramón y ya nos hemos cascado dos horas de programa. Así, yeah. ah, como el que no quieren la cosa. Y, y faltaría pues, lo de la comunidad Que yo lo voy a decir para verdad, como, verdad, sustituyo, como, sustituyo a, como sustituyo a Ramón Tengo que darte ahí con el látigo Para que me respetes Espera. el <risa> video Venga, dale Venga, Lo más dale. leído esta semana Si sí, la noticia de que Razer va a presentar Dos accesorios para visores MetaQuest Los despidos Que parecen afectar a todo El equipo, todos los equipos de Mix en reality Y el Colossal Cave De ese matrimonio de los de Sierra que saldrá también para PlayStation VR 2. Y después de cierto revuelo, ¿eh? resulta... Porque se iba a quedar pendiente PC VR. Porque se iba también para MetaQuest. Parece que iba a salir en todas las plataformas VR menos PC. Dijeron en Steam que también lo van a sacar para PC VR pues, un día de estos. Muy bien. Muy bien. Y el comentario... En puestos en, ya, lo, ya lo tenéis. El comentario, el comentario que hemos elegido ha sido el de Renex. Ha sido... Renex81 Por lo que veo, este headstrap Se refiere al de Razer ¿Será compatible solo con Quest 2? ¿Valdrá la pena actualizar el strap Cuando asoma en el horizonte virtual Quest 3? De hecho Hay un rumor que no me ha dado tiempo a confirmar Que es que Meta va a presentar Quest 3 en marzo Parece ser que el voz Lo ha dicho en su Instagram, pero yo no lo estoy viendo ¿eh? Lo estaba intentando buscar metas el programa y sí que es un poco raro que vayas a sacar ahora un, un, un accesorio para Quest 2 cuando Quest 3 está ahí a la vuelta de la esquina, pero bueno, dice ahí Renex81, ojalá sean compatibles también con la próxima consola VR de meta y la compra sea una apuesta de valor en el tiempo, no me veo comprando este strap de Razer y a los meses tener que comprar otro compatible con Quest 3 pues, Me gusta que ha dicho buena, consola perfecta. VR Ojalá se dijese más Ya, sí, a ver Eso. Tienes toda la razón pero va a ser que que no de momento, de momento. Bueno, bueno, veremos las pues tres, a ver cómo a ver cómo llegan. Bueno, hemos llegado hasta otra, le hemos dado otra vuelta de tuerca a todo lo que ha ocurrido en la XR en la semana. Hay cosas que es verdad que se nos van quedando en el tintero porque si no, cada programa duraría cuatro horas. Y entonces, es que ni nosotros lo veríamos. ¿sabes? Y nos iríamos rotando, como a lo presidente en estas cosas. ¿sabes? Así que nada. Muchísimas <risa> gracias, Robianos, por acompañarnos un día más. Eh, esperamos que hayáis sabido. O sea, que si os veáis de aquí con un poco más de de conciencia de lo que es la VR, la de lo que hayáis venido. Y nada, nos vemos de aquí a unos días. Yo el martes y el jueves no creo que esté porque me mandan a currar al venidor Fest, esa cosa que se hace por ahí a Felipe Puñeta. Oh, vas a estar por aquí cerca. Sí, señor, pues por ahí lugar, o sea, Espero que no llueva, por favor, que no llueva, que yo curro en la calle, por favor, que no llueva. Bueno, pues voy a estar por ahí. Eh, mañana damos una charla, ¿verdad? De bueno, eso ya también nos contaremos qué tal con los con los alumnos, que eso mola mucho. Qué guay. A, la, a, a la charlada. Y nada, que muchísimas gracias por poneros el visor Jugar a estas cosas, hemos hablado de juegos Que es verdad que no existen en VR Pero existe en un catálogo grande No tan grande Casi pequeño, pero Hay cosas todavía que podemos jugar Yo creo, por terminar en alto digo Y nada, que nos vemos Nos vemos la semana que viene Muchas gracias Gaby por pasarte Has hecho muy bien de Ramón Venga bueno, vamos, con menos pelo, pero he seguido el guión, ¿eh? No se ha quedado nada. Bien, vale, bien, bien. Muchas, muchas, muchas gracias. Y muchas gracias, Julio. Gracias a vosotros, como siempre, que vale. a mí me encanta estar aquí. Si esta semana sale Metroid, te aviso. Uf. Madre mía, si saliera. Un abrazo a todos, Rubiano. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.